Sabrá qué onda, pero si nadie me conoce aquí y son, son personas nuevas que están encontrando mi transmisión Pues eh, yo soy nuevo también, somos nuevos aquí Un día sí estuve en YouNow, pero la historia es muy triste lo que me sucedió Voy a iniciar transmisión en, en TikTok y en Instagram también Aquí vamos a, a ir a TikTok, vamos a iniciar transmisión en TikTok también emitir transmisión y tenemos este otro teléfono. Ahí está. Y tenemos la transmisión de TikTok. Tenemos la transmisión de eh, YouNow you Now. Así que Tristan, ¿cómo estás, Tristan? Uh, it's Josilin. It's Josilin. It's Josilin. ¿Cómo estás, Tristan? Sí, Sebafian hizo que te dieran baneo aquí. Vi tu directo explicado. Ah, Carmen, ¿qué onda? Qué buena onda. Bueno, qué bueno que me conoces, Carmen, y que estás aquí, yo no sé cómo he encontrado mi transmisión, pero mira, me alegro mucho que estén algunas personas en YouNow, no me voy a dar por vencido, la verdad es que incluso Dross me, me quiso ayudar con YouNow, eh, me, me mandó por ahí un, un, un correo personal de alguien que pudiera ayudarme en YouNow el día de hoy, les escribí, pero yo siento que no me van a devolver mi, mi cuenta. Eh, de todas maneras, eh, no voy a pelear más. Eso fue una completamente injusticia. Y lo que hago ahora es iniciar desde cero en YouNow. Yo no voy a decir nada malo, ni mucho menos. Entonces, eh, si esta otra persona que según tiene influencias en YouNow, decide volverme a señalar y que me quiten mi transmisión, me quiten mi cuenta, de verdad, si de por sí es, es una situación eh, de injusta, muy injusta, y que lo vuelva a hacer, es de patanes, ¿no? Seguramente, esperemos que que no vuelva a suceder. Hoy vengo a hacer una transmisión. Tengo una invitada esta noche. Le agradezco a toda la gente de TikTok, a la gente de YouNow que nos está viendo, a la gente de Twitch, a la gente de Facebook y a la gente de YouTube. Buenas noches, gente. Gracias por estar esta noche aquí. Eh, el día de ayer hablamos sobre temas que tienen con relación con Devani, pero esta noche tengo una invitada. Y es porque habíamos hablado un poco de lo que sucedió en Buffalo YouTube me está sancionando mucho por las palabras que, que menciono, por los temas que mencionamos. Entonces voy a tratar de no decir palabras que el algoritmo reconozca y que haga que mis en vivos los bloqueen, los bajen, los censuren. ¿Ok? Y el día de hoy es un tema también muy eh, delicado, muy delicado para muchas personas y muy delicado para la plataforma, es completamente inaceptable en nuestro tema del día de hoy, para la plataforma es algo que no se puede ni mencionar, así que vamos a tratar de con otras palabras platicar con mi amiga, mi amiga Katherine Boyce, ella es youtuber, es una influencer panameña, eh, tengo mucho tiempo conociéndola y Queríamos o estábamos hablando la vez pasada sobre si la gente de color más claro tiene privilegios, muchos más privilegios, a, a pesar de que el mundo parezca ya globalizado y muy justo, que la gente que tenemos color cartón como yo y la gente que tiene un color eh, mucho más oscuro, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Katherine Boyce. Entonces, gracias a toda la gente que me ve en YouNow, en TikTok. Estoy muy contento de estar en YouNow y que haya gente. Pensé que nadie me iba a estar viendo acá en YouNow. Y vamos a dar la bienvenida a Katherine Boyce. Buenas noches, Katherine. ¿Cómo estás? Hola. Estoy súper feliz de estar aquí el día de hoy, la verdad. Oh. Primero que todo es un honor muy grande compartir contigo. Ocelac, sabes que te quiero, que te estimo mucho, que eres mi gran amigo. Y, y qué bonito poder coincidir el día de hoy para hablar de un tema que, que realmente es preocupante y a la vez importante y que hay que tocarlo. Hay que tocarlo porque es una realidad, aunque muchas personas a veces lo quieran ocultar o negar. Vamos a empezar primero... Con tus credenciales, ¿no? Presentándote. Tú me mandaste toda una lista de todos los logros que has tenido. De un montón de cosas. Y yo dije, no la voy a, no la voy a presentar así, un, un triunfo por triunfo. Solamente mejor dinos, Catherine eh, Boyce, quién eres, eh, para que te conozca toda la gente que está en las transmisiones y después empezamos ya en el, en el tema. ¿Qué te parece? Pues. En resumida, me gusta describirme como, como emprendedora, emprendedora digital. Eh, tengo una agencia de marketing digital en Panamá y más que todo trabajamos en transformación digital para diferentes marcas y empresas. Eh, y aparte de eso, pues también creo contenido en internet. Entonces como que viajo por el mundo, grabo mis aventuras y las comparto a través de mi canal de YouTube. Preguntan que de dónde eres, Catarina. Soy de Panamá. O sea, nací en Panamá, pero tengo una combinación muy extensa de nacionalidades, tal vez, pero no siempre, en entonces me digo en como panameña. Porque va a ser, eh, va a ser, eh, tenemos que tener todo el contexto para las preguntas que vienen sobre tus experiencias, cuéntanos, ¿cómo que tienes una combinación? Bueno, sobre todo por mis, mis padres, mis abuelos, eh, nada, tengo raíces de distintos países, pero por lo general siempre me gusta, ¿sabes qué? Soy panameña ya, entonces me gusta describirme de esa manera. Ok, eres panameña. Eh, para la gente que no sabe, eh, Panamá eh, tiene una sociedad, ¿qué porcentaje hay de, de la sociedad que es de piel morena? Uy, se trabó, se trabó Katherine. Se trabó Katherine, se trabó, bueno, vamos a quitarla un poquito en lo que se destraba porque se trabó y pues bueno, mientras tanto le voy a dar um, mandar saludos a Bri Power, a mí Omea, que está aquí en YouNow a Leticia Altamirano a Sentilo Taco o Camilo Costa allá en, tic, en TikTok es difícil estar hablando, gracias por esos 100, gracias por eso 100 likes, órale Anthony Music, un abrazo Anthony Leticia Altamira, gracias también a Mr. X, Aniel Max, a Lizzie King. Gracias a Magnus. ¿Cuál es tu TikTok Live favorito este mes? Dice, preguntas por Benny y yo, yo mato Toto. Se fue Catherine, ahorita regresa. Buenas noches a todos, Chucho. Eh, ¿Cuál confesión? Camilo Costa, 010. Gracias a Marilyn Berenice, a Delia Gómez, Panamá es un país centroamericano. Sí, hay que tener bien claro, y es que no todas las personas saben sobre Panamá, ¿eh? le, le iba a preguntar a Catherine, no sé si se le ha devenido la luz, le sucedió algo, le iba a preguntar, o le iba a decir a Catherine, pues qué porcentaje de personas, eh, y también le iba a preguntar cómo podemos mencionar el color de las personas, porque es bien delicado, tanto en la vida real como aquí en las redes sociales, hacer mención a una persona con la piel eh, más fuerte no entonces no sé cómo llamarlo para acá tienen pues eh, esas son las preguntas que yo tengo que decirle eh, tengo que preguntar todo esto entonces eh, quiero decirles mientras que llega acá que Panamá es un país en donde pues centroamericano Balboa es uno de los eh, españoles que llega a la zona de Panamá divisa los dos mares el, el océano Atlántico y el Pacífico desde las alturas de las montañas de Panamá, y entonces descubre que puede ver dos mares, y por eso lo hacen, como el padre de Panamá, a Balboa, y desde ahí comienza, pues, a, a realizar lo que hicieron en toda Latinoamérica, explotar la tierra, por lo tanto, ya en Panamá había nativos, había personas, había civilizaciones indoamericanas, ¿sí?, que son color color como el mío, color cartón, y eh, pues los españoles que llegaron, que son blancos, y como los españoles llegaron para a hacer trabajos y explotar la tierra, pues trajeron también a personas que venían de países africanos, y entonces ahí ya tenemos tres razas, los indoamericanos, los eh, afroamericanos, no, los afro o los africanos más bien, eh, los europeos y también trajeron personas eh, para trabajar después para el canal de Panamá, trajeron después a, um, me parece que indios, de la India, me parece que indios, entonces hay una mezcla en Panamá de estas razas, de estos colores, tonalidades de piel, de estas culturas, Actualmente Panamá es una ciudad que se distingue por eh, ser el centro económico, ser como un espacio, un lugar eh, económico donde Estados Unidos ha metido mano y su infraestructura, eh, en, al menos en la ciudad de Panamá, es muy bonita. Es como si fuera, no, no conozco Miami, pero es como si fuera Miami. Está, la, está Panamá, la nueva Panamá y la antigua Panamá muy bonita la antigua Panamá, porque claro que tiene todas estas construcciones como coloniales, y que, que son coloniales como de, del Caribe, entonces se ve muy bonito esa combinación entre el pasado, el pasado conquistado, y pues la nueva eh, la, la nueva urbe por Estados Unidos, construida por Estados Unidos, aquí tenemos ya a Catherine Moyes, ¿qué sucedió Catherine? No sé, se cayó la transmisión, el gato hizo que se cayera la transmisión, yo creo. <risa> Actualmente estás en, en México, ¿verdad? Sí, estoy en Ciudad de México, súper feliz recorriendo esta hermosa ciudad. Muy bien, eh, Katherine. Primero que nada, ¿sabes? Se me ha complicado mucho, y no sé, a lo mejor a las personas también, eh, el hablar precisamente de gente afrodescendiente o de una un tonalidad de piel más oscura, porque al, al referirnos a este tipo de personas, pues sanciona completamente y de inmediato YouTube, redes sociales. Y aparte la gente lo toma muy mal. Eh, es como que una palabra que, que demerita, una palabra que parece un insulto. Cuando, cuando, cuando hablas de, hacer, de una palabra que parece un insulto, ¿a qué palabra específicamente te refieres? Al ¿A decir negro a alguien? Ya valió, es que no lo tenías que decir. <risa> Man, lo que pasa es que yo creo que tú lo sabes muy bien. A mí me encanta, o sea, yo prefiero que ahí me digan. Ajá, ¿sabes? Ajá. ¿Cuál Entonces, persona, eh... cuál es persona estás. Es, es normal si, si te llaman así. Es que a mí me parece normal, pero la gente no lo toma así. Para mí es normal, eh, y, y yo, o sea, yo siento que si alguna persona tú le dices. ¿Por qué otra persona no decirle negro? No sé si me explico de alguna manera. O sea, yo no veo ningún tipo de ofensa en ese sentido. Ahora bien, yo creo que más que todo, este término, algunas personas eh, de test contraria lo utilizan a modo de ofensa, ¿ya? Porque de alguna manera mi grupo étnico tal vez se ha sentido ofendido, y digo yo, y como todo pasa en la vida, si un grupo te quiere ofender y al utilizar esa palabra sintió que te hizo daño o te hizo mal, entonces lo va a seguir haciendo. Pero eso es específicamente lo que no sucede conmigo. A mí me encanta que me llamen así porque es lo que soy. Yo me identifico como tal, ¿sabes? Entonces yo creo que al final del día depende de cada quien, de, de, de cómo se sienta y cómo lo vea. Eh, también creo que hace poco estabas mencionando eh, cómo fue como esa transición de llevar personas desde otros países hacia Panamá para trabajar en la obra del canal. Yo creo que en toda fuga de personas o en toda migración, la persona que migra siempre va a perder un poco de su identidad. Entonces, si te pones a verlo de alguna manera, ¿por qué las personas de mi comunidad se deberían ofender si les dicen o sea, no tiene sentido, pero en el momento que se dan ese tipo de transiciones se pierde la identidad y cuando tú pierdes la identidad, pierdes todo. Entonces otras personas de otro grupo se aprovechan de ese punto débil y de alguna manera lo utilizan para, para ofender. Al menos a mí me gusta verlo así. Yo sé que muchas personas van a tener una opinión diferente y encontrada, pero yo siento más que todo que es un asunto de identidad de cultura, de, de regiones y demás, porque vamos a hablar precisamente de tu experiencia, tus experiencias en diferentes regiones del mundo. Así Bien, es. En, en Panamá, ¿cuánto eh, porcentaje de personas eh, afrodescendientes hay? En Panamá, más, menos del 20% es afrodescendiente. ¿Menos del menos 20? 20%? sí menos del 20%. Creo que en el último censo que se realizó fue en el 2020, marcamos 19% de afrodescendientes en el país. Uh -huh. Fíjate qué interesante. Yo, eh, Bueno, yo pensaba, cuando dicen Panamá, imagino a Panamá con un 70% de afrodescendientes. Sí, no. de hecho, me imagino también porque cuando tú estuviste en Panamá, estuviste sobre todo en la ciudad de Panamá, entonces, en la parte de la ciudad, del centro de la ciudad, se reúne bastante comunidad afrodescendiente, al igual que en la provincia de Colón o la provincia de Bocas del Toro. Pero fuera de eso, el resto del país es muy mezclado. En Panamá, o sea, una cosa que tiene Panamá versus, me atrevería a decir, la mayor parte de los países en Latinoamérica es la gran mezcla que hay tú encuentras una gran comunidad de indios, una gran comunidad de indígenas, una gran comunidad de chinos, de afrodescendientes, de blancos. En Panamá tú encuentras absolutamente todo. Yo recuerdo hace años eh, una persona que nos vino a, a, a visitar eh, de Europa y, y, y nos dijo, yo nunca había visto en mi vida tanta gente, tanta cultura mezclada en una sola región y no podía creer como un país tan chiquito con solamente cuatro millones de personas, podría millones, tener de todo un poco. ¿Cuatro millones de personas? Somos cuatro millones actualmente. En mi, en mi colonia somos cuatro millones. <risa> <risa> Aquí, mis si sumamos cuatro millones. Cuatro millones de personas. Y es que sí, eh, tienes razón en lo que mencionas porque Países como costa rica honduras guatemala el salvador nicaragua que está alrededor de panamá uh -huh. eh, no tienen tampoco esa diversidad de, de culturas ni de colores ni de etnias porque eh, fue exclusivamente el, la labor del canal de panamá el que por eso se se vinieron diferentes eh, personas de otros de otros planetas digo de otros países <risa> Sí <risa> te va a banear YouTube. <risa> ya valió. De otros países para el canal de Panamá, ¿verdad? Sí, así es. Sobre todo se dio para la construcción del canal, se requirió de mano mucha mano de obra. Entonces, básicamente, Panamá fue un país de puertas abiertas, recibiendo a personas que no te imaginas. O sea, por ejemplo, en la mucho se habla de que llegaron muchos afrodescendientes y sí es cierto. Pero otra comunidad que básicamente arrasó con el país es la comunidad china. O sea, en Panamá la comunidad china es fuerte, es importante y es grande. Pero también esa fuga se dio, esa transición se dio para la construcción del canal, del canal gringo, porque primero intentaron los franceses construir el canal y fue un fracaso y luego lo intentaron los gringos, ah. los estadounidenses y ya resultó el asunto. A ver, Javier, <risa> mandar un saludo a Luis Salazar que nos mandó 5 dólares. Dice, me pasaba lo contrario. Soy color claro y vivir en el sur de México es de verdad traumático. Crecí en una ranchería del estado de Puebla. O sea que él era color claro y que acá con nosotros los colores cartón lo hacíamos menos, yo creo que es lo que está diciendo. Eso, bueno, es chistoso, es chistoso, Solac, pero también es importante tocar ese punto porque muchas personas eh, cuando se habla de estos temas, piensan que es exclusivamente con nosotros los de color cartón, como dijiste, ¿no? Sí. Pero la realidad es que al final del día todo esto va a depender de en, en qué momento de la historia y en qué lugar del mundo te encuentres, porque así mismo como una persona afro se puede sentir un poco tal vez... Eh, Hecha a un lado por personas de otra etnia. Asimismo, una persona blanca también se puede sentir hecha a un lado por personas de otra etnia. Y esto es más que comprobables eh, sobre todo en países como Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que básicamente es, es, es cu cuestión de punto de vista y de dónde te encuentres eh, y en qué momento de la historia también. Oye, en Panamá, entonces, ¿qué porcentaje es el mayor? ¿Qué etnia? Okay. Sobre todo el mestizo. Los mestizos son los... porque hay mucha mezcla en Panamá, como te digo, llegaron los españoles, estaban los indígenas, luego llegaron los chinos, los afro, los indios, etcétera, eh, y entonces la población mestiza es, es la mayor del país. el okay, mestiza. Sí, llamamos mestizos a, a las combinaciones que se van dando. Por ejemplo, indígena con español es mestizo, afrodescendiente con asiático, es mestizo para nosotros. Ok, uh -huh. mestizo son las combinaciones. Exacto. Y Oye, en Panamá encuentras todas las combinaciones que te puedas imaginar en la historia. Ok. Sí, originalmente la región era indoamericana, ¿no? Uh -huh. En realidad. Pero bueno, Panamá se, se, se concentró una gran parte de, de porcentaje de afrodescendientes. Igual que antes era Colombia, entonces también parte... de de esto se le, se le quedó a Colombia y a Venezuela no, ¿verdad? No estoy tan segura de Venezuela, eh, pero sí estoy segura que Panamá formaba parte de la Gran Colombia eh, justo antes de los españoles, que los españoles llegaran a conquistarnos, a conquistarnos el corazón. <risa> Formábamos parte de la, de la, de la Gran Colombia entonces, eh, luego de esto nos, nos, nos separamos porque los gringos hicieron como una mejor estrategia, pero básicamente lo que se dice es que cuando los gringos decidieron entrar en Panamá y sacar a Colombia del juego en donde estábamos, era sobre todo por, por el tipo de tierra que es el país y para construir el canal sobre todo para eso. Y precisamente por eso, en Panamá se utiliza el dólar estadounidense desde el año 1903, si no me equivoco. Eh, saliendo a España, saliendo a Colombia y entrando los gringos, eh, estas fueron una de las propuestas que, que hicieron y por eso al día de hoy utilizamos el dólar. Desde 1903, o sea... Así es. ¡Wow! Enli eh, nos manda 5,900 wones. Él nos está escribiendo desde China. ¡Wow! Y... ¡En serio! Soy fiel creyente de que el color de piel es solo una identidad más allá del color de, de tu piel. Me interesa cómo tratas a, las, a los demás. Eso debería de ser. O sea, eso es como, Así es como lo que todos quisiéramos, pero Así no es en la realidad. Al menos no en todos los sectores, no en toda la población, ¿no? Exacto. Eh, te iba a acá había otra pregunta. Aquí alguien me hizo una pregunta sobre Panamá. Dice: pregunta, Bri Power. Pregunta sería: ¿Panamá, ¿cómo se siente? ser centroamericano o se sienten más identificados con sudamérica por haber sido parte de colombia de hecho bueno, voy a responder muy honestamente hay cosas que yo he escuchado sobre panamá solamente aquí en méxico <ríe> o sea por ejemplo esta pregunta es un ejemplo de eso ¿cómo se siente Panamá de ser centroamericano? Es como, no sé, o sea, normal. Nadie anda hablando tipo, ¿somos centroamericanos o somos suramericanos? No, de hecho en Panamá absolutamente nadie se identifica como suramericano porque somos centroamérica. Entonces, básicamente por eso. O sea, a cualquier panameño a quien vayas y le hagas este tipo de preguntas, lo vas a dejar como, ¿cómo? Nosotros somos centroamérica y ya. Sí. Entonces, sí. pues hay mucha gente ignorante que cree que, eh, Panamá es Sudamérica. Bueno, sí, creo que algunas personas lo pueden creer, pero bueno, el mundo es tan grande que imagínate, o sea, saber dónde se ubica cada, cada país del mundo sería una locura, entonces se perdona. Ah, pues, pues, de saber? Bueno, aparte de la ignorancia, no hablando de fea forma, sino ignorando en uh -huh. la región, ignorando el lugar o ignorando el mapa. Es lo mismo que ignoran. Pero el... saben que es lo mismo cu como cuando algunas personas eh, les, les dices, oye, voy a ir para Norteamérica, pero al final voy a terminar en México. Hay gente que no lo entiende. ¿Cómo que México? ¿México es Norteamérica? Sí, México es Norteamérica, no solamente Estados Unidos y Canadá. Entonces va por allí el asunto también de alguna manera. Sí, sí, o sea, nosotros somos norteamericanos y nunca, creo que nunca mencionamos que somos norteamericanos, o sea, y tampoco a, a, nos hacen sentir también como desplazados estos dos países como Estados Unidos y Canadá en en la pues precisamente en el color de piel y en toda sí. nuestra cultura y nosotros eh, nos hacemos ver más como Centroamérica o más Mesoamérica, que era lo que era antiguamente Mesoamérica, Mesoamérica abarcaba este, parte de Estados Unidos, México y Centroamérica. Entonces, a lo mejor todavía nosotros pensamos en Mesoamérica, pero no, nunca, nunca andamos diciendo, somos norteamericanos, nunca. nunca pero pero lo vida. son, entonces, es lo mismo, como que me, me preguntan si Panamá es Suramérica, ¿sabes? Es como, wow. Pero al final del día, o sea, la, yo pienso que, o sea, es cuestión de punto de vista y, y, y, y también es cuestión de cómo te crían, cómo creces como persona. Te voy a contar lo que me pasó, se sale un poquito de contexto, pero te voy a contar. Acabo de llegar, de aquí en Polanco hay una churrería que se llama El Moro, y me gusta pasar a veces a comprar unos churros deliciosos. Y vi una niña, afuera de la churrería había una señora claramente de facciones indígenas con su bebé en la mano, y la, y la niña salió de la churrería y tiene aproximadamente, le puedo poner, 8 años, y la niña dice, y los pobres afuera, delante de la señora. Se paró a decir eso. O sea, una niña que estaba en la chorrería. Uh -huh. Una niña de aproximadamente 7, 8 años, 9, cuando más. Y, y o sea, más me la... dio mucha tristeza porque estaba la señora con su bebé, que no te ha hecho absolutamente nada, que no se ha metido contigo, que no te ha dirigido la palabra y no te ha mirado. ¿Cómo sales de un lugar a decirle esto a la señora? Y al final conversando con Gise, llegamos a la conclusión de que no es culpa de la niña, es culpa de sus padres, de cómo la criaron, de qué le están enseñando, de qué valores le están transmitiendo. A mí me parece súper ridículo que una persona llegue y de alguna manera quiera rechazarme a mí por mi color de piel. ¿Por qué? Te va a explicar rápidamente. Mi abuela era extremadamente blanca con ojos azules, extremadamente blanca. O sea, Gasparín, transparente. Y mi abuelo era negro, tan no. negro como el carbón. ¡Perdón! YouTube, no escuches eso, YouTube. Entonces, a mí este, este tipo de cosas me parecen absolutamente tontas porque en mi piel tengo una combinación de etnias, ¿sabes? En mi sangre corre una combinación de etnias. Entonces, eso es tonto. Imagínate que alguien se, se me para al frente y me rechace por mi color de piel y yo le digo, ok. Esa es lo que vamos. En Panamá, algún, alguna vez, a pesar de que es un país donde hay gran cantidad de personas eh, afrodescendientes, ¿Hubo al, alguien que te haya hecho una grosería? es súper delicado, pero te voy a explicar algo que me pasó. Tuve una experiencia. Eh, yo no la traduzco como rechazo per se, sino como ignorancia. ¿Qué es per no se? se la... ¿Perdón? ¿Qué es per se? Ah, rechazo como tal, o sea, puro uh -huh. rechazo. Ya. ¿Qué tal he dicho más per se? <risa> Español. <risa> <risa> okay. Ok, te voy a contar un poquito mi experiencia. Yo empecé trabajando en el mundo de la televisión en Panamá como productora de televisión. He trabajado básicamente en todos los canales que hay en el país, que no son tantos, porque somos un país pequeño. Eh, y en algún momento de mi carrera en el mundo de la televisión, yo me acerqué a mis jefes y les digo, ya no quiero ser presentadora, ya no quiero ser productora, ahora quiero ser presentadora. Y en ese momento mis jefes, quienes me valoraban muchísimo, eh, y es evidente, y me quería muchísimo, me dijeron, Katherine, nosotros pensamos que lo mejor es que te quedes como productora, porque tal vez como presentadora no te va a ir muy bien, ya que actualmente las caras que tenemos, eh, todas son blancas. ¿Así como dijo Sí, exacto, pero con mucho cariño, así. Eh, y yo tipo, wow, ok, perfecto. Eh, cuando yo decidí estudiar producción eh, de radio televisión y cine en la universidad y todo esto básicamente era como ese encanto que yo tenía de que quería aprender a producir pero en algún momento de mi vida también quería estar delante de pantallas para para ver, tener la experiencia y fue en ese entonces cuando yo decido abrir mi canal de youtube ya entonces transcurrió, transcurrió el, el, el tiempo, pasaron algunos años y mi comunidad en YouTube empezó a crecer de una manera impresionante y tú fuiste testigo de eso, eh, y yo regreso a Panamá y tal, y, y en televisión, en el mismo canal de televisión donde estaba trabajando en ese tiempo, me llaman y me ofrecen ser presentadora eh, de uno de los programas estelares para ese entonces, pero ¿por qué sucedió esto? Cuando ellos me dicen, no, Katherine, porque probablemente tu color de piel no le va a gustar a la gente, y cierran esa puerta, yo busco mi propia puerta, yo busco mi propia oportunidad, yo me creé mi propia oportunidad, y yo la vi en YouTube. Ya, empiezo a crear contenido, y cuando mi comunidad creció, aproximadamente 50.000 seguidores, ellos me ofrecieron ser presentadora de uno de los programas más importantes del canal. Pero al final del día, mi pregunta fue, y no era que mi color de piel no le iba a gustar a la gente, ya. Yeah. Entonces, eso fue algo súper chocante en el momento. Fue algo súper chocante, pero yo quería cumplir mi sueño de estar en televisión. Entonces lo hice y desde ese momento hasta ahora he presentado en siete programas de televisión muy importantes en mi país. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De que porque una persona dijo que no, o porque a alguna persona no le agradó el color o cómo te ves, o cómo te vistes, o tu físico, no quiere decir que todas las puertas se te vayan a cerrar. Tú tienes que crear tus propias oportunidades. Cuando esa única persona me dijo a mí que no, en ese momento más de 50 mil personas ya me habían dicho que sí a través del botón de suscribirse en mi canal, a través del botón de suscribirse en el canal de una persona de este color. Entonces, eh, básicamente al final del día yo pienso que ese tipo de rechazo es más que todo ignorancia, ignorancia, temor, reflejo del miedo, reflejo de no saber cómo va a reaccionar una persona que piensa diferente a ti. Entonces yo solamente quiero dejarlos con un mensaje a todos, eh, luchen por sus sueños, no se dejen echar para atrás y no solamente hablando del color, sino también de la apariencia física o de los pocos o muchos estudios que alguien pueda tener. Eh, al final del día lo que importa es lo bonito que tú puedas dejar en otra persona. Muy bien, eh, eso fue en la experiencia de Panamá, pues que uh -huh. eh, obviamente tiene población afrodescendiente. Luego vas a otro país, eh, a México, ¿verdad? Sí, he estado en México muchas veces. Bueno, pero por primera vez después de que, de que estás en Panamá, vas a México. Uh -huh. Te cuento. Y, y, me, y me parece chistoso. Yo no sé si tú recuerdas. este no, no, momento. un segundito. No, no, Adelante. Bueno, no sé si, si, si Oslak recuerda este momento, pero eh, creo que fue más o menos 2014, 2015. Tú me invitas a venir a este país a conocerlo por primera vez. Fue una experiencia muy bonita. Eh, y recuerdo, Oslak, que nos invitaron a la Universidad de Isla Huaca a dar una charla para los jóvenes de esa universidad. Yo no sé si tú recuerdas el, el, el testimonio que yo compartí, que fue precisamente esto, con los muchachos. Y yo recuerdo cuando estaba hablando acerca de esta experiencia. Yo no había ni siquiera terminado eh, de contar esta experiencia cuando todos esos chicos habían levantado de su asiento y simplemente empezaron a aplaudir de una manera impresionante. Entonces... Fue, fue algo bastante shock para mí porque vi el recibimiento de la gente, vi el cariño del, del, de la gente en México eh, y, y, y a mí me impresionó porque yo venía a este país por primera vez y yo me acuerdo que amigos me decían, tanto en Panamá como en Estados Unidos, no solo en Panamá, me decían, eh, no vayas a México, allá la gente es racista, allá la... <ríe> me decían muchas cosas. Todo lo que aparece en las series es cierto, todo es verdad, en todos lados es peligro y es esto y es lo otro. Entonces yo con mucha curiosidad en, en mi corazón al final decidí, decidí aceptar tu invitación, venir y explorar este país del que, que la verdad estoy enamorada y por eso estamos a 2022 y aquí estoy. Entonces. Oye, ¿y en México tuviste alguna experiencia sobre tu color de piel y que en donde estuvieras te les hicieras eh, curiosa, extraña o que te hicieran alguna grosería? Jamás. Cero. Nunca. Pero algo sí me ha pasado en México muy curioso. Eh, y me ha pasado contigo muchas veces. En donde estaban en lugares y la gente sí notó que me mira muchísimo me mira muchísimo y recuerdo justo un momento la primera vez que estaba fui a metepec eh, fui con tu familia de hecho y la manera en que me miraban era como yo no sé qué está pasando aquí porque me miran así como que todo el tiempo entonces recuerdo que vi, vino un niño como de 4 o 5 años y se me quedó mirando y luego corrió hacia donde mí y me hizo así ¿Te tocó la, la mano me hizo así, que no se quita. O sea, pensaba que estabas pintada o algo. No te acuerdas, no te acuerdas, pero sí. Eh, el niño, tipo, no se quita. Y dije, no, no se quita. Es así. Y luego vino la mamá y el papá y, y me pidieron tomarme una foto con el bebé. Estaban muy maravillados. Eh, y hasta el sol de hoy todavía me pasa Gente se acerca, me pregunta, ¿de dónde eres? ¿Y ese color? Y nada, y así. Entonces, es, es bonito, la verdad. A mí me gusta mucho la experiencia. Es muy bonito. Pues en sí, México... Te piden Mex... fotos, ¿verdad? O sea, sin conocerte, te, te piden fotos. ¿Cuál será la razón de que te pidan fotos? Yo creo que es por, por el color de piel, seguramente. Sí, pero sí. ¿qué pensarán estas personas al tomarse una foto con, contigo, por ejemplo? Mira que yo me hago la misma pregunta, yo me hago la misma pregunta. Ya ya a hoy, ya la mayoría de las personas que me piden foto en la calle es porque me ubican de redes sociales o algo así, pero me hago la pregunta cuando alguien, alguien se acerca y pide alguna foto, ¿Qué les pasa por, por la mente? Hace poco, para Semana Santa, fui al centro, a la, al Templo Mayor, uh -huh. y en el Templo Mayor había una familia, y muchos niños en la familia, y los niños corrieron hacia donde mí, y me decía por favor, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Y yo le dije, ok, llegó su, la abuela, la mamá, la tía, todo el mundo. Eh, y les pregunté si, había, si habían visto algún video mío o algo en internet y me dijeron que no, pero eres muy bonita, nos gusta tu color, entonces queremos una foto. Entonces era, era precisamente por, por la tez, por el color de piel. En, en, en este, hablar de esta tonalidad de piel, de piel, también podemos diferenciar diferentes tonos de piel, de, de piel oscura, ¿verdad? Y me parece pues, que que entre más oscura es como más llamativa. Realmente no te puedo, o sea, no te puedo hablar con certeza. Yo he realizado varios documentales en mi canal de YouTube precisamente sobre este tema eh, y he entrevistado a varias personas, a varias personas de mi color de piel que residen en México ya por muchos años eh, y todo esto. E inclusive he entrevistado a personas eh, muy oscuras, pero extremadamente oscuras. Eh, esta persona me contó que tuvo una experiencia en donde un taxista no lo dejó subirse, pero que no estaba seguro si era por su color de piel. No estaba sí, seguro. Posiblemente por el taxi y el taxista no lo quiso subir. Exacto. Eh, y, y aparte de esto, bueno, esta persona, eh, un buen amigo, es padre. Ahí está el documental en el canal si lo quieren ver más adelante. Él, él comentaba que cuando él llegó a... Él es de la República Democrática del Congo. Ok. Eh, cuando él llegó a México a ser sacerdote y todo esto, los niños de la parroquia eh, tenían miedo a hablarle. Tenían miedo a hablarle porque lo veían diferente y tal. Y ya poco a poco se fueron ganando su cariño y al sol de hoy lo, lo aman muchísimo. Pero esa fue su experiencia. En mi caso personal, yo nunca he experimentado algún tipo de experiencia negativa por mi color de piel como tal. Entonces... No nunca, podía hablar de esa caso. manera, jamás no aquí en México. en México, no ninguna, jamás, al contrario, inclusive, eh, no sé por qué, no sé si algunas veces lo ven como un privilegio, pero recuerdo entrando a un lugar eh, a comer de noche, había una fila muy larga, y yo estaba con amigas, y a mí me fueron a buscar en la fila, Oslac, atrás, yo estaba atrás, Ahí me fueron a buscar en la fila y yo no entendía por qué y era un señorcito en saco y con una cosa aquí hablando, creo que ustedes le dicen guarura algo así o cadenero, no sé, algo algo así. Me fueron a buscar allá, yo no conocía al tipo y yo me asusté un poco y me dice, "Señorita, pase con sus amigos, su mesa está lista." Y yo tipo, "¿What?" Y yo no sabía qué estaba pasando y mis amigas me dijeron, "Vamos, vamos, entremos." Y yo tipo, "Pero ¿por qué?" No sé, "Vamos, vamos." O sea, y en ese momento me di cuenta que tal vez ese fue un privilegio, ¿no? Ahora, muchas personas dicen o pensarían, qué bonito, qué cool que te traten así, pero la realidad es que no debería ser así, porque te pones a que no todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, habían personas en la fila, llegaron antes que nosotras, pero nos dejaron pasar a nosotras por el color de piel, eso no debería ser así tampoco, entonces, al final del día... Claro, al ver tu color de piel, claro. dijeron, esta es extranjera y este que pase, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí puede ser un privilegio, pero a la vez no creo que es algo tan bonito, ¿no? No... Con las otras personas no es tan bonito. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, dice la Biblia. Voy a abrir también el, el teléfono para que llamen y quieran hacerle preguntas a Catherine y demás. Uh -huh. eh, obviamente vamos a ir hacia el tema que estábamos platicando y que sucedió en Estados Unidos, el pues la tragedia en Búfalo. Más adelante lo, lo estaré platicando con Catherine, con pero mientras tanto, si tienen algunas preguntas, lo pueden hacer o pueden llamar por teléfono, que esta persona ya había hablado desde hace rato. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, ¿cómo está? De aquí en Colombia, Osla. ¿Qué tal, amigo? Colombia, ¿Cómo estás? mi país hermano. Bien, bien, bien. Bien, bien, un saludo para la chica que está allí. Eh, yo quería opinar aquí pues algo en cuanto, digamos, al trato de las personas afro, o sea, eh, aquí en Colombia, yo soy de Cali, Colombia, vivo entre negritudes prácticamente, por decirlo de alguna manera, eh, cerca a al puerto de Buenaventura, también a unas cuantas horas. Es una región que hay mucha diversidad en cultura a nivel del Pacífico colombiano. El gran problema, OSLAC, eh, en mi país, en cuanto a la parte afrodescendiente, es la siguiente. El primer punto, falta de oportunidades de los jóvenes afro no les brindan una manera de explotar sus talentos. Son muy ricos en cultura, en diversidad musical, personas que tienen muchos talentos sin explotar. ¿Qué, ¿Cuál es el problema en la sociedad aquí en Colombia en cuanto a la discriminación? Eh, yo creo que exceptuando el primer punto, se han ganado ese, ese aspecto por dos motivos. El primero porque eh, son personas que trabajan y prácticamente se sientan desde el día martes, eh, te lo puedo decir porque lo tengo documentado, desde el día martes con una botella de licor a tomar. Les coge el día domingo y siguen en lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tomando. Trabajan para vestirse y entonces ahí es donde viene el choque social. El choque social es que viene la discriminación. Entonces, por eso, por eso eh, yo pienso que no es que la sociedad les haya dado ese ítem ese de discriminación, porque sí, sino que porque también ellos han contribuido a que una sociedad los mire y los rechace por las situaciones. No podemos generalizar porque tengo amistades negritudes que son unas personas excepcionales. Hay personas muy inteligentes, al igual que en la parte de los blancos. Entonces, yo digo que el primer problema es que si trabajamos para tomar, para vestirnos y para malgastar las cosas, no vamos a progresar. En hecho, ¿Sí? juego. La, en, la, en el, tanto el Chocón eh, existe esa pobreza que no hay ni siquiera eh, fuentes hídricas. Pero si usted va a ver, son personas que visten mejor que, una, que si estuviera una persona en la sociedad. Porque toda la plata o el dinero que cogen, lo invierten en vestimenta, licor y mujeres y joyas y ropa. Entonces, yo pienso que todo nace desde casa, los valores, los principios y ante todo la educación, es vital para que una sociedad cambie de, de ver a unas personas en este punto y pasen a tener cargo diferente, entonces el rechazo en las sociedades por eso, Oslak. más que todo te quería dar ese punto de vista desde aquí a de Colombia, de Cali, Colombia. Ok amigo, gracias por el mensaje, la opinión, y ahorita seguimos hablando del tema. Un abrazote. Uy, eso fue. Muy bien. Eh, pues, sí hay por diferentes motivos, ¿no?, que sucede este tipo de, de rechazo. Yo pienso que, si me permites, Oslac, y, y muchas gracias a nuestro hermano colombiano por, por su aporte. Eh, primero que todo, yo no adjudicaría eh, los problemas Sociales que mencionó a una población eh, o a una agrupación por su test, ¿ya? ¿Por qué lo voy a decir? Porque todos los comportamientos que mencionó nuestro amigo eh, están basados en, en comportamientos de cierta comunidad, de cierta área. No necesariamente en el comportamiento de una persona por su test. De hecho, no existe un comportamiento por su test. No porque yo soy de este color, me comporto así, o porque tú eres de otro color, te comportas de esta otra forma. Simplemente eso se atribuye al lugar en donde estás. De que si toman, de que si se visten, de que si se gastan el dinero, de que si están eh, todos los días de fiesta no necesariamente tienes que atribuirlo a la comunidad de esta tesis porque eso, eso, eso específicamente se atribuye a un lugar, no a la comunidad. Entonces, en, en este sentido yo no estaría tan de acuerdo, digo, acepto su opinión, pero a lo personal no estaría tan de acuerdo, porque inclusive aceptando esta opinión, me estaría yo incluyendo dentro de este grupo eh, y, y no sería de esa, de esa manera, ¿sabes? Por ejemplo, dentro de mis hermanos, nadie va a fiestas y nadie bebe, nadie fuma, por ejemplo, absolutamente nadie, y son de mi tez. Entonces, yo no atribuiría eh, ciertos comportamientos al color de la piel, para nada. Eh, otra cosa que no se puede negar, y es lo siguiente, las comunidades afrodescendientes, tanto como las comunidades indígenas, como las comunidades mestizas, o las asiáticas. Cualquier comunidad para la que puedas mencionar o señalar a lo largo de la historia, lo que saca a una comunidad adelante es la organización. Y eso nos ha faltado en muchísimas comunidades, no estamos organizados. Porque por ejemplo, a veces decimos, "Pero la ayuda del gobierno no llega para esta comunidad." No, si la comunidad no se organiza, no van a llegar las oportunidades, no van a, no va a llegar la ayuda. Cuando las personas se refieren a la comunidad judía, lo primero que se le viene a la cabeza es una comunidad próspera, es una comunidad con dinero, es una comunidad de empresarios. Pero ¿creen ustedes que eso siempre fue así? No siempre fue así, amigos. A la comunidad judía le tocó atravesar por un momento tan difícil que tuvieron que organizarse entre ellos, ayudarse entre ellos y cambiar su realidad entre ellos. Tanto así que el día de hoy nosotros percibimos la comunidad judía como una comunidad extremadamente exitosa. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer si queremos cambiar cierta percepción que tienen acerca de nosotros o de otras comunidades? Simplemente organizarnos y salir adelante. Yo lo vería de esa manera, espero que mi amigo no se ofenda ni nada por el estilo, pero también me gustaría compartir como mi punto de vista en cuanto a lo que mencionó. Muy bien, tenemos una llamada más. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Osla, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, amigo. Buenas noches. Te escucho un poco lejos, pero nada más era para decir que... de entrada Estoy muy contento porque escogiste este tema. Es muy buen tema, es momento de hablar de estas cosas, justo cuando pues las redes sociales están haciendo... Yo creo que una... Están acabando con la libertad de expresión, ¿no? Entonces, creo que la comunidad está haciendo un gran trabajo. Al... Ustedes, los, los youtubers, especialmente de tu que estás tratando estos temas importantes, creo que son eh, un parteaguas y es muy importante no dejar que eh, se muera la libertad de expresión. Eh, qué, qué bonita invitada tuviste esta noche. Qué, qué valiente que hayas hecho, escogido este tema, aunque YouTube te esté eh, censurando y desmonetizando y todo eso, pues, pues sí, pues son cosas que, gracias del oficio, ¿no? Pero la comunidad que te sigue, pues está muy contenta de que abordes estos temas, de que estés este, eh, compartiendo y y rompiendo estos estereotipos que nos han querido imponer, ¿no? O sea, Katherine, eres una mujer súper inteligente, súper eh, agradable, y yo creo que eres una persona que este, se va a abrir un gran camino. O sea, creo que, de hecho, eh, en esta comunidad con Osla, apenas vas a empezar a abrirte camino porque creo que tienes una, una gran presencia y una gran... Un, un encanto con la comunidad. Veo que muchos comentarios de la gente te, te está apoyando y yo personalmente te también. Aunque conozco, te conozco de hace 20 minutos, te admiro mucho. Gracias. Te deseo. Sí, o sea, qué bueno, a Osla, en serio, te lo digo, qué bueno que escogiste te, este tema, porque de verdad vamos a este pues no permitir que nos impongan. Ciertas formas de pensar, ni que nos muerdan la lengua para decir lo que... Lo importante, y sobre todo en las redes sociales, que para eso se hicieron, ¿no? Este, nuevamente, felicidades, Oslak. Eh, qué bueno que te animaste a escoger este tema. que, que Estás este, innovando y, y sigue con tu lucha, porque la verdad no... O sea, sé que no tiene nada que ver con este tema, pero también en el tema de Devani, no lo sueltes, sigue investigando, eh, sigue luchando, y sobre todo por el... el luchemos por lo, el derecho, el respeto a la mujer, el respeto a los derechos de, de las personas que necesitan ayuda, de la comunidad especialmente. Catherine, ¿no? te mando un fuerte abrazo, un saludo, y que... Y no te detengas, sigue, sigue con tu lucha, sigue con este, sigue este cosechando fans, sigue este, eh, publicando, contenido, seguiremos al pendiente de lo que tú estás haciendo. Y un saludo, a Slack. Gracias. Seguiremos al pendiente de la que estás publicando. Buenas noches, gracias, saludos. Cuídate mucho, a Slack. Gracias, gracias a mi hermano. Noches. Saludos. Okay. Muy bien, eh, Katherine, por ejemplo, ahí alguien había comentado que en Alemania, que había vivido un rato en Alemania, y que en Alemania sí había más racismo. Eh, ¿Has ido a Europa? Sí he ido a Europa, eh, pero no he ido a Alemania, y algo que me gustaría comentar, recuerdo, no es bueno mencionar estas cosas, pero recuerda los tiempos de Hitler. No, sí. porque no habíamos nacido. Bueno, según la historia, <risa> lo, lo poco mucho que podamos conocer. Ajá. ¿Con quiénes eran, eh, a quiénes rechazaban los nazis? Sobre todo a eh, judíos de tez blanca y ojos claros. Y esto me lleva precisamente al punto donde inicié, que al final del día no depende de que yo sea morena o blanca o negra, más que todo depende de las personas, del punto en la historia en donde se encuentran y del lugar en donde se encuentren. Entonces, eh, o sea, a mí me gusta verlo de esta manera porque siento que en el momento que alguien menciona la palabra racismo, lo atribuyen a los afrodescendientes y la realidad es que el racismo existe en todas las sociedades. Y ahora que tú hablas de los alemanes, por eso hay que recordar la historia. Porque si no la recordamos, la vamos a volver a repetir. ¿Con quiénes eran racistas los nazis? En general con la comunidad judía blanca de ojos azules. Pero ese es un tema del cual básicamente ya no se habla. Pero es importante... Tomarlo yeah. en cuenta también. Lord Weekend habla sobre Argentina. Y si en Argentina uh -huh. hay, hay racis, hay racis. Le vamos a decir al racis, racis. Okay. <ríe> en Argentina hay racis. Eh, ¿Crees que en Argentina haya racis? Hay gente aquí de Argentina que nos pueda decir si efectivamente eh, la sociedad es un poco racis. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Qué divertido. Yo sí he escuchado un poco de esto. Ajá. Pero no he ido a Argentina, entonces, tengo que ir a experimentar. Sí, eh, ha no habría estaría. que porque, porque incluso este también, ah, o sea, como que son mucho más la sociedad blanca y como que sí es racis a todos <risa> los demás colores que sean más oscuros, ¿no? En serio, wow. dice, este, que, que Dice, yo soy de Argentina, nada que ver. Eh, en el general alemán es de esa época Hitler, o a sea, todos los que ya no leí eso este bien, muy bien en Estados Unidos eh, es cuando ha sido todo es normal ahí no hay gente que se impresione por por ver tu color ahí no hay gente te voy a, que, a decir que me pasa en Estados Unidos a ver, se impresionan cuando me escuchan hablando español, porque ah, esa sí. es otra sí, eso es otra cosa, o sea, es tipo, no puede ser que hables español. ¿Sabes? Ah, okay, okay. Es O como... sea, en Estados Unidos se sorprenden que hables español. Exacto, es como, ¿por qué hablas español? Inclusive me ha pasado con mexicanos en Estados Unidos, mucho. ¿Qué, te han dicho? Como... ¿Qué te pasa? Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué te han dicho? Que no no pueden creer que hable español, que cómo hablo español. Porque en Estados Unidos existe este estereotipo, que porque eres de este color, tienes que ser afroestadounidense. O sea, entonces, cuando eres así y hablas español, es tipo, o sea, what the... ¿De dónde saliste? O sea, ¿cómo que hablas español? Eso es imposible. Entonces, de alguna manera lo toman como una desventaja para ellos, porque de, en su cabeza es tipo, ok, ella debe hablar inglés y también habla español, habla dos idiomas, yo hablo uno, de alguna manera. Entonces, son conflictos en todos lados, pero conflictos muy tontos, la verdad. Eh, vivimos en un mundo muy diverso, en una sociedad tan diversa y tan bonita que deberíamos apreciar esa diversidad. Ya está. En, en Estados Unidos ha sido varias veces también, ¿no? Sí. <ríe> Muchísimas. Y, y donde vas, ¿hay comunidad de afroestadounidenses? Mira que en, en algún tiempo viví en Ohio, y Ohio es una comunidad extremadamente, es un estado con gente extremadamente blanca. O sea, la mayoría de las personas que te vas a encontrar... Eh, son personas caucásicas, ¿sabes? Okay. Entonces, Pero nunca vi ningún tipo de rechazo, o mirada, o nada. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? Mucho. Eh, yo sé que nos alarmamos mucho con estas noticias que aparecen en los medios. Eh, y qué bonito que existe internet para darle visibilidad a, a estas situaciones. Pero dentro de la cultura estadounidense, a veces las cosas no se dicen tan de frente. O sea, es muy raro que tú puedas realmente saber qué piensa una persona acerca de ti. Porque muy probablemente no te lo va a decir de frente. O sea, no, no, no se dicen las cosas. En, en la, sociedad, la sociedad estadounidense es mucho de... Ah, ah, ah", pero no, no se dicen. Entonces, no, no sabes. Al final no sabes la verdad. Bueno, aquí vamos a mandar saluditos. dice. Bueno, hay algunos que no puedo leer, eh, no, no, otros que no puedo leer, porque ahora están siendo racis, pero con los blancos. Oye, no sean racis. Están siendo racis, pero con los blancos. En México no hay racismo, hay falta de identidad. o sea que De hecho, en México hay, hay también comunidades este, que son afromexicanos, Afroamericanos que están en las costas, eh, por ejemplo, en Veracruz, en Acapulco. Bueno, en, en Cataluña, en vamos a hacer un documental allá, quiero. Y ahí se centran más, por ejemplo, también en Costa Rica, eh, la gran mayoría son son blancos, pero en Limón, esa parte de, de Costa Rica es completamente sí. este afrodescendiente. Entonces, sí. es muy eh, pues, muy curioso, más bien decirlo que cuando eh, los, eh, ¿cómo les vamos a decir? A los, a los, a los, eh, na, a los Nitos, Nitos. nitos. Malvado. Así, así le cambiaron, fíjate, había un, este, un pastelito aquí en México, Ajá. Que, que traía un morenito. Un Nito. Y, y entonces, pues no sé qué... ¡Qué relajo hubo! O sea, porque la palabra es prohibidísima, o sea, te lo juro. Y entonces le tuvieron que cambiar el nombre y ya no se llama, se llama solamente Nito. ¡Nito! ¡Wow! Nito, sí! Sí, porque era despectiva, y, o sea, yo me acuerdo que hice un guión para History Channel y uh -huh. estaba hablando sobre Yanga. Yanga es un libertador de Nitos en Veracruz, sí. eh, fue... Fue el primer, eh, el primer pueblo li, liberado en América. Esclavo, exacto. Yanga los, los liberó. Yanga hizo un grupo de, de esclavos que se rebelaron, que, se, uh -huh. que fueron, se fueron a vivir a la selva y que estuvieron ahí creando su comunidad y queriendo ser libres. Entonces, Yanga es una personalidad que rompió las cadenas de la esclavitud. Y se... quiero ir a Yanga a conocer... Claro, está ahí la estatua de Yanga. Yo fui y me tomé una foto con Yanga. No, sí. en serio. Sí, claro. Ay, y entonces Dios. hice este, esta, este guión para History Channel. Y pues no, me lo regresaron y tuve que cambiarlo casi todo porque Ajá. la palabra Nito no, mm. se no se podía. No se podía. Pero sabes Obvio. que en Estados Unidos también pasó, no sé si ustedes acá conocen el, la caja de pancakes, bueno, nosotros le decíamos pancakes, creo que ustedes le llaman hotcakes, de okay. Aunt Jemima, Ajá. de Aunt Jemima o Tía Jemima en español, sí. eh, que iban a cambiar todo el logo y todo eso de Aunt Jemima porque ella era, no sé si era esclava en ese tiempo, pero era una sirvienta negra, eh, sí, perdón. <risa> No, es que en Facebook Facebook te sanciona no sé con cuántos días sin poder usarlo por poner Ay, que tu no, computadora éste. es, es Ay, HP yo, y de color no, nito No, no, no <risas> voy a decir eso, pero y Ma, o sea, cambiaron el logo del pancake, de la caja de hotcakes también, y mm. mucha gente decía... Sí está bien que lo hagan y otro grupo de gente decía que no, porque era como algo histórico, ¿sabes? Como algo muy representativo de la comunidad eh, eh, americana y todo esto. Al final lo cambiaron, eh, pero yo digo que, como te mencioné hace poco, o sea, hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Y de alguna manera, si esto se creó bajo un contexto no adecuado bajo un contexto de ofender a cierta comunidad entonces sí es justo que se cambie eh, pero si no si es solamente porque a alguien le sonó mal y punto entonces deberían dejarlo pasar sabes ¿Y, y, o sea le cambiaron el nombre sí le cambiaron el nombre porque eh, cómo se llama ahora no, no recuerdo. Es que te, cada vez que pienso en hotcakes, pienso en esa caja de On Yemoema. Sí, pues yo, yo también, cada que pienso en hotcakes, me acuerdo <ríe> a la señora Anita, <ríe> con, su, con su paliacate aquí, ¿no? Que creo que está en paliacate. No sé qué hotcakes. Un... tenía como, yo creo cositas, yo un me acuerdo. Españolo, pues. Sí, sí me acuerdo, por eso. o sea, los hotcakes que tenía la, a la señora Anita, pues eran como los mejores. Exacto, sí, lo siguen siendo. Pero es que, ¿qué cosas? yo, O sea, yo creo que, bueno, o la comunidad Nita ha hecho a, algún lío para que se cambien los nombres a estos pastelitos o a estas cosas, o simplemente son los blancos que, que solitos dicen que eso está mal dicho y que mal visto. Pues en este caso no sabría decirte la verdad. Eh, pero yo creo que eh, de alguna manera la comunidad afro ha estado en una lucha constante y a veces pensamos que ciertos cambios no hacen la diferencia. Pero cuando algo, no sé, forma parte de un estereotipo, indirectamente, algo tan sencillo como una caja de hot cakes, ya yeah, indirectamente. Por ejemplo, hace poco leí un comentario, alguien dijo allí, eh, ¿y qué comes, KFC o sandía? Este es un comentario que dentro de la comunidad estadounidense sería... Racist, ¿no? Ah, Racist. Y yo me eché a reír porque yo o sea, como jefa ahí como sandía también. También en México sería racis. O sea, es que es difícil poder a, hablarle a, a gente nita porque, porque sentimos que todo va a ser ofensa. Pero, bueno, no, es que depende con quién hables. Por ejemplo, yo estoy segura que esta persona que escribió esto de alguna manera buscaba ofenderme o algo. Sí, yo creo que pero no está hablando con la persona indicada en ese caso porque a mí no me molesta. ¿Me entiendes? Entonces, no sé, digamos, yo no voy a mandar a KFC a que ya no venda pollo porque tal vez no me siento bien cuando esta persona comenta que me gusta el pollo o la sandía. O sea, Entonces, no puedo mandar a KFC a hacer eso. Eh, pero bueno, o sea, hay, hay, cosas, hay cambios importantes que hacer, no solo dentro de la mentalidad de, de las personas de la comunidad afro, sino también de la mentalidad en, en general. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un asiático y a todos les llamamos chinos, en Panamá a todos los asiáticos les llaman chinos. O sea, es no. que tenga los ojitos así y la piel así un poco amarilla, te van a llamar chino. Y la verdad es que nadie se ofende nadie se ofende pero pero o sea básicamente es como lo ven como cada quien lo ve en algún momento alguien podría utilizar lo de chino como ofensa porque la persona piensa que está ofendiendo al asiático pero al asiático le da igual entonces yo pienso que al final del día la acción termina en donde una persona pone el alto por ejemplo, si yo me pusiera a discutir con esta persona porque me dice que o me gusta el pollo, el KFC o la sandía, entonces yo estoy extendiendo un problema que es bastante tonto, la verdad, un problema ignorante. Estoy aportando a su ignorancia, esa es la realidad, aunque suene difícil, ¿verdad? Entonces, básicamente es, es detenerlo desde donde podamos y desde donde estemos, ¿ya? No solamente la comunidad afro o, o otro tipo de comunidades. Sino también eh, ta tratar de detener ese tipo de pensamientos que tenemos hacia ciertas personas. Por ejemplo, eh, la niña que te puse de ejemplo cuando, cuando empezó la conversación. Una niña tan chiquita que le dice a una señora afuera a los pobres porque ya se siente rica, porque está en polanco. Eso es tonto. ¿Qué le están enseñando sus padres? ¿Qué le están transmitiendo? Entonces, si, si nosotros como personas podemos hacer un aporte para detener ese tipo de comportamiento, hay que hacerlo. ¿Sabes? Y, y, y es así, es la única manera en que po podemos llegar a tener una mejor sociedad, en donde todos podamos comprender y entender al otro. Algo que me ha abierto mucho mi mentalidad es el hecho de viajar a tantos países, porque cada vez que yo llego a un país o no, no digamos un país, digamos, cuando voy a conocer un estado, mi meta para los que no saben es conocer los 32 estados de México, llevo casi la mitad de los estados. Eh, pero cada vez que yo voy a un estado, es tan diferente uno de otro. O Imagínate que yo vaya a ese estado con mis costumbres, con mi manera de hablar, con, con mis formas, y me quiera quedar a vivir en ese estado un mes. No puede ser de esa manera porque va a generar un conflicto. Entonces yo, como extranjera, como turista, o como persona que no soy de ese estado, tengo que respetar la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de comunicarse, los modales de las personas, que si comen... ¿Recuerdas la primera vez que fui a tu casa? Para mí fue muy raro verte comer sin cubiertos. Agarraste el taco, le pusiste la... Creo que era asesina, no me acuerdo. Y te lo empezaste a comer y yo me quedé mirando. Y te dije, oye, ¿me puedes dar un tenedor? Para los tacos. No sabía, era una ignorante pero tuve que aprender y me tuve que adaptar, entonces la gente tiene que entender que todas las comunidades son diferentes y que la diferencia que tú tienes al final del día expande más mi conocimiento y me ayuda a entender el entorno y me hace una persona más comprensiva, entonces en el momento que tú logras entender y ser más comprensivo no importa el color, no importa la clase social, no importan los estudios no importa absolutamente nada. Importa que el que está al lado tuyo, al frente tuyo, es una persona igual que tú. Eso es. De aquí preguntaron que si te... Eh, te ¿Cómo se llama? ¿Te nacionalizarías mexicana? Mm, interesting. No sé si me nacionalizaría, eh, porque estoy en proceso de tener dos nacionalidades. Entonces, no creo que quepa una tercera... Pero si la pregunta estaría dirigida a que si me quedaría vivir en México, 100% sí. que o sí. Sea, eres panameña, te vas a nacionalizar estadounidense, pero vas a vivir en México. <risa> <risa> ok, a ver, ¿cómo te explico? Mi papá, ay oh, Dios. Mi papá nació en un área de Panamá al que se le llama la zona del canal, ¿ya?, la zona del canal pertenecía a los estadounidenses hasta el año 1999. Absolutamente todas las personas que nacían dentro de esa zona eran estadounidenses, no eran panameños. Porque esa zona era, era una extensión de Estados Unidos en Panamá. Entonces, básicamente por ser hija de mi papá, hay cosas que tengo que arreglar. Entonces, okay. es, es por eso. Ok, por eso sería Panam panameña-estadounidense. Ok. Eh, con Puerto Rico me gusta más que tiempo, y sé, por eso me gusta, más tiempo con los perros que con la gente, no tiene que andar pensando en esas cosas. ¿Quién sabe? No, yo sí he visto perros mamones, o sea, yo en Estados Unidos, yo vi un perro y un mamón por la, por la... adentro de un auto, iba hasta con... Lentes, no? y me volteó a ver así como, y este pinche... Piojoso. <risa> <risa> <risa> perro perro. <risa> me gusta esa... <risa> Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Qué tal? Me llamo Alexis. ¿Qué tal, Alexis? Hola. Yo, ahorita estaban hablando pues de, del tema y pues me interesó algo que dijo la señorita que se me hizo, pues, muy, muy evidente y muy cierto, eso sobre el que hoy en día el, el racis está un poquito frecuente todavía no en la cultura por la ignorancia pero yo soy de Baja de California, La Paz y pues aquí tenemos muchos extranjeros, recibimos a muchos extranjeros eh, europeos y mucho y una vez me tocó no sé si te ha tocado Oxford ver videos de repente en las redes que en Estados Unidos eh, hay hispanos, de la nada y de la nada sale una persona diciendo Don't, don't talk in English. No, hables, no hables en español que diga, no hables, no hables en español, o sea, habla inglés, no habla inglés, y ahí se la pasan como a, a, atosigando de esa forma allá en Estados Unidos. Pues una vez me tocó aquí, pero eso aquí en México, es decir, en, mi, en nuestro propio país, un gringo me empezó a decir, no hables español, no hables español, habla en inglés, y yo, ¡ah, hola. sí! Y, yo, y eso, ¿y eso por qué? Y es porque mucha gente en Estados Unidos... Y eso me lo contó un tío que vive allá, y lo puedes comprobar porque hay videos, de hecho hay un show, que hicieron como así de que hay muchas personas estadounidenses que no saben nada de geografía, pero nada, es de decir, ni siquiera saben en qué, en dónde está ubicado Estados Unidos, así te la pongo. ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que no sabe nada de geografía. Exacto, y pues yo creo que esa persona pensó que toda la Baja California era parte también de la Alta California o algo así, no estoy muy seguro. Y pues, como ya te comenté, mucho extranjero, hay mucho gringo de, de pensionado aquí, que vive aquí ya de Atlanta. Sí, exacto. Que esto era, estamos Unidos todavía y diciéndome que yo hablaras, que no hablaras español. ¿no <risa> <risa> que tú <risa> hablaras inglés. <risa> <descibio> <música> <tomaya> ¿qué pasa aquí? hasta me dio ganas de, de ¿cómo se dice? De rebajar y decirle, join my country, tú estás en mi país. Es <risa> Pero no, o sea, Estoy de acuerdo con el punto que dijo la señorita. Es decir, hoy en día, eh, está, eh, si no conoces bien tu historia ni en lugares donde está, estás condenado a repetir ese tipo de comportamientos que pues ya no nos llevan a nada. Pues que ya actualmente no deberían ser. Te digo, aquí hay mucha gente que viene de distintos países y todos estamos en calma, pero como que, y digo, no es por generalizar, no, no me gustaría, pero he visto esto un poquito más números con personas estadounidenses por eso, por la ignorancia más que otra cosa. No, sí. quiero, no digo que todos sean racistas pero <risa> y pues una cosa lleva a la otra desgraciadamente, y pues ahí es cuando suceden estos tipos de conflictos, ¿no? que te estén diciendo que hables, español, hables inglés en tu propio país, ¿no? Pues claro, claro muy bien mi hermano Alexis, un abrazote, gracias por la llamada gracias, y con gracias, experiencia Gracias Alexis, ¿sabes algo, Oslac? Eh, que me ha pasado en Estados Unidos Ajá <risa> Antes cometía mucho este error de que a veces eh, veía a una persona y yo decía, mm, debe ser mexicano. Entonces yo me acerco porque me emociono, pues. Me gusta mucho la cultura mexicana y la gente mexicana, ¿sabes? Y me parecía interesante eh, conectar con gente y tener amigos eh, que estén en Estados Unidos y sean mexicanos. Entonces, cada vez que yo veía a alguien eres mexicano, hablas español, y me di cuenta que era un error, porque sentí como muchas personas eh, se ofendieron por yo haberles eh, preguntado si eran mexicanos y si hablaban español, sobre todo si hablaban español, cuando los veía así como un poco más latinos, como nosotros acá, de pronto, oye, eh, le, le, le hablaba español y se ofendían, se ofendía mucho. Y entendí que probablemente era un error de mi parte y no debería hacerlo de esa manera. Porque, ¿por qué tengo yo que asumir que una persona es mexicana por cómo se ve físicamente? O sea, ese es un, eso fue un error gravísimo de mi parte. Y me tocó entenderlo ya después de que vi a varias personas mirarme como... Como o sea, raro, ¿sabes? Eran salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Exacto, y, er y fue un error de mi parte, pero sabes qué, lo corregí en el momento. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que aprender, aprender de los errores. Si la persona se siente mal cuando tú la identificas como algo con lo cual esa persona no se identifica, entonces hay que corregirlo inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer. Si yo le digo a alguien, no, eh, tal persona es indígena, pero no es indígena, y me lo aclara, oye, no lo soy, entonces yo tengo que corregirlo. Sí, sí. A, a mí me molesta mucho cuando me dicen que si soy austriaco. Entonces... <risa> <risa> entonces... Oye, o sea, no me siento identificado, ¿eh? No, no soy austriaco. Soy no, y ¿sabes qué? Con lo que mencio acaba de mencionar nuestro amigo del español o del inglés, mm. eh, sí es un tema en Estados Unidos. O sea, no puedes asumir que alguien habla español. O sea, no lo asuma, ¿sabes? Y yo lo aprendí y decidí yo aquí solo voy a hablar inglés cuando me dirige a las personas porque es un error asumir que alguien habla un idioma o el otro. Entonces, otra cosa que sucede dentro de la sociedad estadounidense es que, como te comenté, no te lo dicen directamente. Como que no, no, no te dicen directamente, pero tú lo vas entendiendo poco a poco. Y al final del día se trata de adaptarse. Por ejemplo, eh, cuando yo crecí, mi papá no me hablaba español. Mi abuela no me hablaba español. <risa> Entonces, cuando yo iba a la escuela y, y todo el mundo, eh, o en la clase de inglés, todo el mundo, ah, no sé, con su español tratando de hablar inglés, y yo tipo, ok, no me, como que no me siento en este lugar, pero al final del día toca adaptarse. ¿Y qué es adaptarse? Con tu papá hablas inglés, con tu abuela hablas inglés, con tus tíos hablas inglés, con tu mamá hablas español, en la calle hablas español, y, y así te vas. Entonces simplemente es cuestión de aprender, a agarrarla y que nadie se sienta ofendido porque en la realidad nadie quiere como tratar mal al otro, de alguna hacer sentir mal al otro. Mira, vamos a contestar a esta llamada porque nos va a decir groserías. Es un tipo que va a decir groserías, escuchen. Sí, buenas noches. Hola, hola, hola. Black. Sí, dígame. ¿Qué tal? Este, soy Greg Emerson. Okay. Y este estaba, quería dar mi opinión también de que... Y tengo mucha empatía con lo que dice Katy. Eh, sin embargo, también pienso que no solamente en contra de los negros, sino también en el mismo México, hay racismo entre mexicanos. Claro. Entonces, este, se me hace muy difícil, la, la, la verdad, eh, a, a, hay una situación que, mira, podríamos decirlo muy rápido, como chamacos de Dios, estamos en el siglo XXI, ya vienen ciertas cosas, pero hay gente que todavía sigue arraigada situaciones, que, de verdad en este tiempo ya no va, ¿no? Claro, claro, este, claro. Este, Mm. Uh, ya, ya ves con lo de lo, lo bueno, yo soy tu fan desde hace como cuatro años ya seguidor tuyo, hermano mm. y este, viendo también entre lo de Eva y todo, y escuchando esto o sea, o sea, de verdad realmente necesitaríamos un cambio personal individual como personas porque en serio estamos llegando a una situación que dices qué demonios está pasando, o sea, esto ya no debería pasar, no el racismo contra la gente de color porque, pues, bueno, si vamos a ser honestos, las chicas de color son muy guapas, pero, o sea, bueno, eso es un chiste ¿eh? Eh, pero no, no, no, o sea, el, el racismo entre mexicanos mismos, entre gente de color, más aparte los feminicidios, es, es una situación que <coughs> yo creo que ya, ya eh, es algo que ya no debería estar sucediendo, ¿no? Mi querido Oslak. Gracias, es lo que eh, buscamos. El, este comentario, ah, y nada más decirte antes de irme, uh, te voy a mandar unas fotos que tomé de un ovni casi 50 metros de distancia en Tepoztlán okay. ya lo verás. Muchas gracias verás sí, te mando un abrazo Ian Rodríguez y un abrazo a Katy. gracias Dios santo gracias, saludos es que hace un rato llamó y, y contesté y como que dijo una grosería y cortó entonces por eso dije, ahorita está otra vez queriendo decir, pero pues ya no dijo, entonces ya no supe si... si... Ahí está grabado, ahí está grabado en una parte y si dice algo, entonces pues, pensé que iba a decir más groserías. Jazz yes, Elemental, ¿vieron la noticia de un niño gringo que fue a la casa de personas nitas con un látigo y estaba golpeando su puerta? Pues, no sé, pero como explicó Katherine wow. en un principio... Pues esto, aquí tiene la culpa a los papás, ¿no? Es como lo de la niña que habías mencionado de la churrería, el morocho. ¿Sí ¿Se llamaba el morocho? El mor aquí tengo unos churros, de hecho. El mor morro, morro, no sé cómo le dicen ustedes. El moro, el moro. Ah, es que Pero ese, el caso de la niña fue evidentemente un caso de clasismo. Ah, de clasismo, claro, claro. En todos mis documentales que he realizado sobre... Eh, ser negro me, perdón, sí, en México perdón, eh, ser nito en México me han comentado mucho la gente que lo que más prevalece es el clasismo Sí, clasismo en México Hola, ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches Soy Emanuel Reyes de acá de Chicago Saludos a Katy, saludos Oxlack saludos a toda la gente que te está viendo ahí en el chat, un fuerte abrazo Yo vivo acá desde hace ya <ríe> Eh, pues desde el 2011 en Chicago y, y, y pues estaba eh, está muy interesante ese tema nosotros eh, ya llevamos bastante tiempo metidos y ayudando a la comunidad hispana de aquí de, de Chicago para para que nos unamos más como, como sociedad porque pensamos que este es el momento de nosotros de, de, de que nos unamos y de que no haya ni clasismo, ni racismo, ¿sabes? Aquí los hispanos en Chicago, pues cada vez nos vamos uniendo más y, y teniendo este tipo de pensamientos, ¿no? De, de que realmente se debe de, de erradicar, ¿no? De que también no haya ni patrias ni banderas a veces eh, que, que nos las imponen, ¿no? Como, como, como una forma de vida, ¿no? Como si fuera un, un, una adoctrinación ¿no? Y cuando tú vives eh, fuera de tu país, en mi caso, pues yo soy de Jalisco, de México, y que vives acá en los Estados Unidos, eh, pues sí recibes eh, de repente cierta eh, pues, discriminación, ¿verdad? Porque te, te tienen como esa, esa cultura, ¿no? El, el anglosajón o, o los mismos, como comentaba anteriormente el chico que habló, entre nosotros los mexicanos, si, si, si eres nacido aquí en los Estados Unidos y no sabes hablar muy bien el inglés, también existe ese tipo de de, de, de diferencia, ¿no? Y, y pues cuando yo los hablo hablar español, yo les digo, pues así como tú hablas español, yo tal vez hablo el inglés, ¿no? Y ya se me quedan así. Acá, dijo, de, de, puede ser que tengas razón, ¿no? De que tal vez mi español es como tu inglés, ¿no? Y ahí ya. Eh, pues podemos ver que podemos tener esa diferencia, pero que no sea el impedimento en que podamos trabajar, el que podamos eh, desarrollarnos en, en cualquier nivel profesional, ¿no? Y, Exactamente. Y, y bueno, pues, eh, pues aquí yo ya llevo pues, desde el 2011 hasta ahorita trabajando con la comunidad hispana, eh, también he trabajado para la comunidad hispana dentro y fuera de los Estados Unidos, para que aprovechemos este momento en esta era digital, de que podamos hacer negocio honestamente, ¿no? De que podamos tener un negocio digital y que podamos monetizar y, y que al, al mismo tiempo ver que, que hay otras culturas, como en Asia, que van muchísimo más avanzados eh, tecnológicamente más que nosotros y, y, y que si no entramos en este negocio nosotros digital, pues que por eso siempre tenemos los, los, eh, pues los, los sueldos menos competitivos, ¿sabes? Y, y pues ahí poquito a poquito vamos, vamos cambiando, cambiando esa mentalidad entre nosotros que que pues realmente cuando yo regreso a México, pues también hay ese tipo de diferencia, ¿no? de que ya no eres tan mexicano por haberte ido de, de sí, país sí. ¿no? que, que, que existen, ¿no? Sí, ya ni de aquí ni de allá, ¿no? Sí, ya te, te ya quedas fuera de... aquí te tratan pues como extranjero y vas a México y te tratan igual, ¿no? Pero claro, por el momento, pues a mí independientemente de de mi color de piel o de mi color de ojos pues eh, aquí de todos modos yo soy blanco de ojos claros y pues para los gringos no soy blanco <risa> <risa> Exacto. y en México pues a mí me tratan como, como, como blanco y, y es así como un poquito un, un poquito raro ¿no? es, es, es muy, muy raro muy muy raro pero, sí. pero independientemente de todo eso no eso de la discriminación y, y, el, y el sentirse eh, de esa manera, realmente acá en los Estados Unidos, pues sí se, sí se vive de una manera muy intensa, ¿no? Y, y, y pues por mucho que trabajes tú con la comunidad hispana, eh, de todos modos sigue habiendo este tipo de, de de darle oportunidad al que a las minorías, ¿verdad? Que a nosotros nos consideran como minorías. Sí. Y, y, y pues, eh, pues que que, el, que la competitividad, ¿no? O la, ¿cómo se dice? Eh, pues que, que en el trabajo, pues, seamos siempre, eh, pues, eh, en cuestión de, de méritos, ¿no? De que realmente el que tenga esa preparación o esa, esa fortaleza eh, en ese sentido, pues vaya vaya un poquito reivindicando a lo que muchos inmigrantes han hecho para este país, ¿no? Muy bien, muy bien amigo, gracias por la llamada, por contarnos eh, el tema también de, de estas personas que se van a Estados Unidos a trabajar y todas las experiencias y los fenómenos sociales que ocurren, sería un buen tema también para abordarlo, gracias, gracias. te mandamos un abrazote. No, gracias a ti por la oportunidad, un fuerte abrazo y, y, y pues eh, un fuerte abrazo para toda la gente que está ahí en el chat. Eh, no sé si, si en algún momento de la vida, ya que, que tengo acá el número de WhatsApp, pues eh, te gustaría pasar a, a nuestro canal, ¿verdad? Y, y compartir también un poquito de tus experiencias. Claro que sí. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y saludos a, a Katy. Cuídense mucho, bendiciones para todos. Un placer, gracias. Mira, dice Nitsuga, llamó para presumir que es blanco dejos ojos claros que habla español e inglés. Son, son muy chistosos aquí en la comunidad. Uy, uy, este, mire, ahorita contesto las llamadas, quiero preguntarle algo a Catherine. Esto, Esta transmisión surgió porque vimos el tema de lo que sucedió en Nueva York, en Buffalo, donde este chico extremista blanco, eh, pues realizó este desvivimiento de personas nitas. Discúlpame por hablarlo así, pero pues, no hay otras formas. Desvivimiento de formas nitas, que fue terrible. Y precisamente cuando lo detienen y, uy, uy, y, y demás, eh, pues él menciona precisamente esto. Habíamos hablado de que este chico, eh, otro en Noruega y otro en Nueva Zelanda, habían cometido estos eh, desvivamientos. Eh, por precisamente como que la misma ideología que tenían, y era como la teoría de la. Era una palabra que no me acordaba, pero es como cambiar una cosa por otra. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se, cómo se dice cambiar algo por otro? Change. Relevar, relevar, revela, relevar no. Ah, relevar también. Sí, no, se... no, es, no es relevar, es otra cosa que no me acuerdo de esa palabra, no sé por qué la tengo tan bloqueada, pero bueno, eh, se trataba de que una sociedad se veía reemplazada, el reemplazo, se veía reemplazada por otra que llegaba. En este caso, los europeos tenían el temor, o más bien presentían o veían mal que su sociedad bien estructurada y ellos viviendo ahí en su comunidad blanca, de pronto llegaran eh, personas, otras sociedades de países eh, en... En, en construcción y que llegaran a habitar esas zonas europeas, entonces en este caso él lo veía así como que en este caso la raza estaba haciendo ese tipo de reemplazo en su, en su lugar de, de nacimiento, entonces por eso fue el, lo que dijo de que había desvivido a estas personas, 10 personas, wow. Horrible el, el caso, ¿Tú viste esa, esa noticia? Muy poco, la verdad. Eh, por lo general con este tipo de noticias trato de no alimentarme mucho. No quiere decir que las ignore, no, no las ignoro. Pero trato de no llenarme mucho de ellas porque siento que de alguna manera pueden pues, llegar a afectar. Yo me acuerdo cuando fue el caso de Floyd, también en Estados Unidos. Fue muy triste y yo al día de hoy tengo la imagen de ese hombre... Prácticamente, prácticamente desviviendo, como dices tú, en el suelo y, y, y, y no lo puedo olvidar, no lo puedo olvidar. Ahora bien, es un problema que hay que atacar. ¿Qué sucede en la sociedad estadounidense? Y es que eh, está comprobado, a través de los años y a través de estudios y los números y la matemática es exacta y no se puede ignorar, que... De alguna manera la comunidad afro no recibe el apoyo de la ley de la misma manera en que eh, lo recibe la comunidad caucásica del país. Eso está comprobado. Entonces, hasta el momento que este, esta problemática no se resuelva, este tipo de casos van a seguir sucediendo. ¿Por qué? Hay muchísimas comunidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo en donde no existe el temor ni el respeto hacia la vida del otro. Y cuando hablo de la vida del otro puede ser hacia alguien de la comunidad afro, hacia algún nativo, indígena, como lo queramos poner. Eh, hasta el momento en donde las leyes realmente no se pongan fuertes, esto no va a dejar de suceder. Ahora bien. En el punto de la historia, cuando este tipo de situaciones dejen de pasar, no quiere decir que las personas racistas han dejado de existir. Lo único que quiere decir eso es que de alguna manera se logró eh, controlar este tipo de comportamiento. Yo pienso, o sea, al final del día, a mí no me interesa si la persona que tengo al frente es racista o no. Siendo bastante honesta. O sea, no me afecta en absolutamente nada la manera en que esta persona piensa. Yo... ¿Puedo contestar esta llamada? Sí, a, a ver, porque está llamando varias veces. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Te llama Rafael desde León, Guanajuato. Bienvenido, Rafael, buenas noches. León, muy bonito, León. ¡Ámolo! Sí, un saludo para un, un saludo para Catherine. También la seguimos, mi esposa y yo. Ay, Estoy gracias. venezolana, no me acuerdo cómo se llama, pero un saludo, un fuerte... De Carolina, sí, gracias, gracias. Pues, sí, muchas gracias. hablar para comentarte un poquito sobre pues, la percepción eh, del racismo que, que, que tengo yo, bueno, al menos en mi familia. Esto tiene que ver mucho con la, con la educación, creo yo que te den tus padres desde pequeño, porque mira, yo... No, yo, soy, yo no soy moreno, yo soy una persona, no soy bueno, soy de test blanca, pero yo nunca, nunca en mi vida me había puesto a pensar en eso, jamás, yo nunca vi una diferencia entre si mi compañero era moreno, o era nito, o era güero, pero yo siempre perci percibía a todos, a todas las personas que conocí como iguales, lo que sí te puedo decir es que aquí en México hay mucho clasismo, eso sí, eso sí, pero racismo no. Aquí lo que tenemos en México es de que ves a una persona diferente y, pues, es curiosidad, ¿no? Ver, ah, mira, el es, bonito, es bonito". Pero hacer una diferencia, este, tratarlos los diferentes, menos en mi caso, me enseñaron que no. Mira, yo viví muchos años en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Portland, en el estado de Oregon. Eh, yo vi, llegué ahí a vivir desde mis, no sé, mediados de mis, como 15 años, más o menos, hasta mis treinta y tantos. Y, bueno, me tocó suerte porque, bueno, ahorita no sé cómo están las cosas ahí, pero esa ciudad es una ciudad, pues, muy... Pues, no existe... A mí no me tocó ver racismo ahí tampoco. Entonces, sí, sí. eso de que de, de, de, de ahí ni todos, pues, hay vuelos, yo lo empecé a ver ahora hasta con esa generación de cristal. Mira, hace ratito Catherine hizo un comentario, estaban hablando sobre el, la harina, que, la Anchoaima Maima, que ya ves que la habían retirado, y tú le preguntaste que si que si eh, la comunidad eh, afroamericana había intervenido. Yo la sí. verdad no supe, pero fíjate, ella comentó algo, dijo, bueno, si eso lo hicieron con, con, no con mala intención, pues a ver, lo vieron de haber dejado pasar de largo. Te voy a contar algo que tal vez tú recuerdas, cuando Vicente Fox era presidente de México, aquí este, tenemos una revista que se llama Memín ping, ping, ping. yo sé que la conoces, este se hizo unos timbres conmemorativos, para eh, pues con, eh, con, conmemorar la, el aniversario de, de, la, de la revista. Y hubo un problemón, porque como los tiembres viajan por todo el mundo, pues llegaron a Estados Unidos, y hay un reverendo que se llama Jesse Jackson, que como levantó ampula y la hizo de todos, este, quería que Vicente Fox se, se disculpara, y el, y el presidente dijo exactamente lo que dijo Catherine dice, bueno, para nosotros no es racismo, perdón, no es eh, sismo, eh, no tengo que disculparme porque no lo hicimos con mala intención. Y no se disculpó, pero se retiró el timbre. Entonces, bueno, pues ya para finalizar, Oxlack, oh, este, pues yo pienso que eso empieza desde abajo, desde la casa, desde, desde los padres, cómo te educaron. Yo, para mí todos somos iguales. Ahorita, pues aquí en México, eh, aquí en León también, no sé, en otras partes, pero hay una oleada de mucha gente que está viendo de Haití está viniendo de de, de de África conocí un chico del Congo gente maravillosa trabajadora que ya están trabajando hay instaladores de cable que son de Haití que están dando trabajo eso demuestra que no somos racistas y, y gente que entra a tu casa a instalarte el cable a mí se me hace muy muy chido eso pero sí debemos eliminar el racismo también ojo no no dudo que haya por ahí algún cista pero al menos, como a mí me enseñaron, todos somos iguales y la verdad, pues, eh, hay que dejar eso a un lado. Pero esta generación de cristal, joder, ¿Sí? quieren hablar a Spiri González, a <ríe> Pepe, y no, hombre, que, que, que, que A tanto. todos. Otras a que desde hace muchos años, toda mi familia, mi esposa, yo, mi hijo está aficionado a tus videos de estos animales raros, que, son, que están maravillosos tus videos. Esperemos que pronto vuelvas a, al canal History history para poder verte otra vez ahí. Si no, pues aquí te seguimos. En junio, en junio. Los temas que nos jalan, por favor. Este, está, este tema está buenísimo el día de hoy. Saludos a Catherine. A ver cuándo tenemos acá el León para las guacamayas y la tebalina. Sí, gracias. Gracias, Oxlack. Eres chingón. Gracias, saludos. ¡Hasta luego! Ahí está. ¿Conoces a Mimín Pingüín, eh, Katherine? No. Es, es? Una, es una revista, un cómic mexicano, de que se trata de un hito, precisamente. En y, serio. Pues, son las aventuras de Mimín Pingüín, y, y listo, solo es un hito, y sí, yo que recuerde, nadie veía con malos ojos a Mimim Pingüín, al contrario, este, era muy querido. Lo querían. Sí, a a Mimim Pingüín, Sí, pero, pero este Nito era como de estos afromexicanos, ah. sí, pero sí era, era Nito, ya me acordé, no me acordaba de, de Mimim Pingüín, en algún momento te, te mostraré un cómic, yo, yo creo que sí. tengo cómics de Mimim Pingüín, a ver, déjame ver si tengo uno aquí. Oye, Oye voy, a, voy a aprovechar para saludar a Miguel Ángel, que escribió, qué sopa, Catherine, saludos desde San Miguelito, muy linda. Eh, San Miguelito es, es una comunidad en Panamá muy bonita. Entonces, nada, saludos Miguel Ángel, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gente de Panamá también, qué bonito que estén viendo la transmisión. Desde hace rato estaba viendo allí el, el mensajito en, en YouTube, pero <risa> no había tenido oportunidad de, de saludar. Entonces, gracias por, por ver la transmisión. A ver, ¿Ose la que está buscando. ¿A quién? ¿A Memín Pingüín? ¿A quién sí, es? es el nombre? <risa> Yo tenía mi bien pingüín, pero ya no sé qué les hice. ¿En serio? Sí, te lo hubiera enseñado, pero ya no me acuerdo dónde está. Entonces, <risa> bueno, eh, dice es pingüín porque por pingo, atravieso, no por pingüino. Ajá, o sea que es pingüín por pingo, o sea, atravieso, no por pingüino. Pingo significa atravieso. Sí, pingo, es como también como un diablito, un pingo. Bueno, Miguel Ángel que está aquí de Panamá seguramente no piensa lo mismo. Dice sí, sí, sí, Alejandro, ¿no es Chili Willy? es ¿No Chili Willy? No sé qué es. ¿El pájaro loco nunca lo viste? Pájaro loco, creo que sí. Mira, mira, Andrómeda dice, mi mini pingüino era cubano. Ah, puede ser que sí, puede ser que sí era cubano, ¿eh? Wow. Sí, con razón, puede ser que sí era cubano. Tienes razón, Andrómeda. Wow, wow. Dice entrevista a la sugerencia. Hola, Luca. Igual, porfi. <risa> no la, no la conozco, pero bueno, sería, sería bueno de, el tema de hoy, Catherine pues eh, nos está aportando. Pues el cómo en realidad el, el color no tiene absolutamente nada de, de diferente a, a los ojos de, de quien mira solamente a las personas como tal, ¿no? Como humanos y, y no hay nada diferente, al contrario, ella nos ha platicado experiencias bonitas, cosas padres que ha vivido y afortunadamente no ha tenido estas situaciones tan feas que hemos visto en varios lados por gente racista que sí hay racis en varias partes Muchos. del mundo hay mucha gente racista también por ahí eh, eh, es, disculpa que te interrumpa Osela, eh. es muy importante mencionar no porque mi experiencia haya sido tal vez buena de alguna manera o sea no quiere decir que no exista si sí existe y hay que dejarlo súper claro y, y probablemente probablemente me ha pasado y no me he dado cuenta por la mentalidad que tengo por sabes porque también tiene que ver mucho con cómo piensas tú como persona. Por ejemplo, yo podría ver cualquier acción que una persona realice hacia mí como racista, ¿sabes? Pero de alguna manera, tal vez por mi modo de pensar, yo no lo noto. Podría ser, no te estoy diciendo que es así, pero podría ser también un caso. No sé, no sé si me, me doy a entender. Sí, claro, que en algún momento te hayan hecho un, una acción de ese tipo y tú no te hayas dado cuenta. Exactamente, porque es mentira que me voy a sentar aquí a conversar con ustedes y a querer tapar el sol con un dedo. O sea, no se puede, ¿sabes? Es, esto es el mundo, este es el lugar donde vivimos. Y la realidad es que somos tan diversos que en tanta diversidad muchos salen ofendidos y muchos ofenden entonces no se puede tapar el sol con un dedo es así aquí mira dice mimin pingüín está basado en uh, billy de Devil eso lo conoces no ¿Tampoco? no cero. Uh -uh. tú no veas caricaturas verdad yo conozco al chavo. <risa> ¿Cómo <dice> el chavo <risa> Se empató, veía mucho chavo. Ya nos mandaron, creo que el memín pingüín acá, a ver, aquí, ya en el chat, para que lo conozcas, Katherine. Ok. A ver, déjame ver, donde dice foto, aquí dice: siempre que no hay noche, llegaron afuera, ¿cómo les gusta la cultura? Mm. A, a ver, a ver, esto es: pues aquí no, no discriminamos, la red de hay muchos, no esta tampoco. Sí, Hola, Ox, soy blanco. <risa> Me encantan las mujeres, como Katy. Ojalá me con una mujer como ella. O sea, ¿cómo, ¿Cómo empieza? ¿No? Hola, soy blanco. No, nadie me mandó la... Es que vi que alguien me mandó la imagen, pero me la debe haber mandado en otra red social. Aquí debe sí, ser probable en... Muy bien. Eh, lo que pasa, eh, te recuerdo, que los nazis fueron a vivir a Estados Unidos. Y otro dato, en Ucrania hay grupos nazis. Eh, es que sí hay hay muchos lugares donde el racismo está muy fuerte incluso también para los que somos eh, mestizos también en europa he visto muchos casos de racismo de contra Te voy a contar eh, algo contra sudamericanos a ver, Real, no me lo creas cuando estaba en barcelona españa yo vi con mis ojos a muchos españoles tratar de una manera rechazante a personas de mi test yo lo vi pero al final yo no supe definir si esto era por racis o por clasis <ríe> y es chistoso eh, pero te voy a decir por qué desde que yo, yo llegué a España la primera vez o sea Probablemente muchas personas que estén en el chat piensen que estoy, no sé, inventando porque suena chistoso, pero me pasó lo mismo que me pasa aquí en México. O sea, era tipo, oh my God. De hecho, tengo videos, tengo videos de, de, de estos momentos. O sea, cuando las personas me veían, era tipo, wow. O sea, mm. ¿dónde eres? ¿De dónde esto? ¿De dónde lo otro? Pero sí recuerdo ver... Eh, a personas que eran como vendedores de la calle, vendían cosas en la calle y eran de mi test y vi que no los trataban bien. Entonces, como les digo, no se puede tapar el sol con un dedo. Tal vez, si yo no me vestiría con un collarcito, con unos aretitos y un relocito, probablemente me tratarían igual que a los hermanos que estaban vendiendo cosas en la calle. Oye, y, y no y, y ¿en Panamá hay racis? Me han preguntado esto, pero yo no me atrevo a decir si sí hay racist porque no lo he vivido de esa forma, salvo por lo que te comenté cuando trabajaba en televisión. Okay. Pero que alguien vaya, por ejemplo, y le diga, oye, no vas a entrar a este lugar porque eres así o asá, eso no sucede. Inclusive, esa es una diferencia que tenemos con México. En México sí me he dado cuenta que algunas personas no las dejan entrar a algunos lugares por cómo están vestidas. Uh -huh. eso no pasaría en Panamá <risa> se enciende sí, el país no. <risa> sí, no. eso lo, lo viví en carne propia entrábamos a todos lados exacto, entonces mira, te vamos a presentar a, a Memín ahí está ah. Memín Pingüín es este, Nito ¿Y ese, y ese mexicano eh, Sí. Es, es un cómic mexicano en serio y... Y todos pues queríamos a Memín, o sea, la verdad Memín es súper querido. ¿Y qué hacía Memín? Pues puras travesuras. <risa> Oye, ¿y dónde lo crearon? ¿En Televisa o dónde? <risa> no, no, era un cómic, un cómic mexicano. Mm... Y de hecho pues a, a los que estábamos medios nitos nos, nos, nos apodaban este, Memín. Memín. ¿no? Sí, sí. Memín, va a comprarme algo al Oxo. Sí. sí, exactamente, por ese cómic. Está muy bonito, muy, muy bonito. Un clásico, un clásico completamente. Este Memín Pingüín Mexicano. Voy a tener que verlo en algún momento. Sí, esos son, son revistas, son revistas. Por ahí debe de haber todavía en algunos eh, lugares donde venden antigüedades. Sí. Porque este no sé de qué año sea, pero pues hay por, por ahí ex, de los ocho. No, se ve que es bastante viejo, la verdad. Antiguo, pues. Sí, sí, antiguo. Pues muy bien, Catherine. Vamos a ver si ya hay, no hay más. Que sí, hay más pe cosas, pero pues ya también no vamos a ir. A ver, vamos a ir. Oxla, aquí no oraremos, nos damos comida a los haitianos y ellos a veces nos discriminan a nosotros. En serio. No les, no les gustan los frijoles, dice. Acá a veces ¿Y es? todo lo contrario, nosotros súper amables, pero son haitianos. No, pues es que, ¿qué te digo? yo, Es que es un problemón de por todos lados. Ya ves que aquí hubo un conflicto porque las eh, caravanas inmigrantes que venían de Centroamérica y luego uh -huh. que en la frontera les dieron de comer y les dieron frijoles y una señora se quejó, una señora de Guatemala, me parece que se quejó muy feo, porque sí. que, que les daban este, frijoles, que eso ni a los puercos les daban de comer. Wow. Pero ves cómo la señora lo tomó como ofensa, porque probablemente en su cultura no se sé coman los frijoles de esa manera, no sé, ¿sabes? En todo final... Centroamérica y el Caribe se comen... ¡Eso es cierto! Tanto frijoles como maíz, o sea... Sí. el arroz, ¿no? Está presente sí. en nuestra dieta. Arroz y frijoles. Sí. Bueno, tal, no. vez, tal vez era una señora fresa. Perdón, no perdón. Dicen aquí que eran hondureños, hondureños, perdón, hondureños, ah. porque si no, ahorita los guatemaltecos me hacen guerra de nosotros no fuimos, fueron los hondureños. Y dice Alejandro, ¿qué hay con Honduras? <risa> dice, era hondureña, a los guatemaltecos nos encantan los frijoles. Mira, ya es un pleito, o sea, no puedes decir mucho. Oye, cosas? pero sabes que en Panamá nos encantan los frijoles, pero aquí no he encontrado el tipo de frijol que tienen allá. Y lo extraño ah, sí. mucho. ¿Es un frijol diferente? Le decimos porotos. Es que tú también comes en pura zona VIP. Entonces, deberías no. de comer acá en casa este, no. normal. Tú sabes, a... tú sabes que yo voy a todos los lugares, a todos lados donde me inviten, <risa> yo voy sin importar donde sea. Inclusive cuando me decían, no vayas a Tepito, a Tepito fui. Y me encantó el lugar y me encantó la gente muy amable y muy colorida y muy le gusta la salsa como en Panamá. Sí, ¿verdad? Sí, frijoles... sí. Soy argentino y me gustan los frijoles también. ¿Cuál es el número de Oxlank? Voy a poner por última vez, nada más, porque quedan 10 minutos para irnos. Ah, ya se va a acabar, no puede ser, la estaba pasando tan bien. No, pues si quieren, nos quedamos otro ratito, nada más que. Yo, porque no hay superchats, entonces, por eso, si no hay superchats, se acaban ya las transmisiones. Bueno, gente, Yo, activen su superchat para que esta transmisión siga, por favor. Hola, hola, buenas noches, ¿quién habla? Uh, buenas noches, Black. soy José, de Chicago. Bienvenido, José, saludos hasta Chicago. Mira, estaba escuchando, tu ah, saludos a aquí, disculpa. Estaba escuchando tú en vivo y quisiera decirles algo sobre el racismo okay. específicamente aquí en Chicago y algunas partes de México también. Uh, ustedes hablan de que las personas afro uh, son muy discriminadas en Estados Unidos y todo eso, pero no se les olvida algo muy importante. Muchas de las personas que cometen crímenes, específicamente aquí en Chicago, son de esa raza y no es algo de racismo es una realidad ok hace dos días hubo una balacera en Chicago mataron a dos personas y fueron grupos de afros me entiendes muchas de esas personas cometen crímenes y tú no puedes con todo respeto sin afán defender a uh, identificarlos entonces aquí en Chicago hay mucho crimen eh, realizado por este tipo de personas. Entonces, uh, sí, la policía es muy discriminatoria con ellos. Eso es cierto. Eso es verdad. Y claro que yo no estoy de acuerdo en eso. Estoy en contra de eso también. Porque yo soy mexicano, mi cabello es rizado. O sea, los mexicanos somos una mezcla de razas. Por ejemplo, yo tengo sangre africana en mis venas. Uh, ¿Sí me explico lo que digo? ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí, estamos. Ok, entonces... Ah, pues sí, es, es una realidad eso y desafortunadamente, bueno, hay otra cosa que quería decirles a ustedes yo vivo en Chicago y nunca he sufrido racismo porque no lo he permitido yo he visto personas blancas que son racistas pero tampoco es así como lo pintan, que Estados Unidos es un país racista. sí, si te vas a Texas, algunos otros estados son los racistas, extremistas pero gracias a Dios, aquí en Chicago no he encontrado personas tan racistas. Más los hispanos somos más racistas. Cuando llegas de, de México, aquí en Estados Unidos te discriminan, como bien lo dicen, porque no hablas el idioma, porque no sabes eh, entender las palabras en inglés. A veces la misma raza eh, eh, te, te dice cosas en inglés y no lo entiendes. Y seamos realistas, of oh, En De México somos racistas. Claro. Muchas veces, ¿cómo, ¿cómo llamamos indígenas? ¿Cómo llamamos indios a los indígenas? A los que hablan en agua, a, a, a las lenguas. Eso es racismo, eso es discriminación de nuestra propia raza. Si tú eres de Michoacán o eres de Jalisco o otro, te discriminan. Claro que hay discriminación en todo el mundo. En todos lados hay discriminación. Si tú te vas a África, a lo mejor tú eres de otro color, a lo mejor te discriminan. Eso está en todos lados. Uh -huh. ¿Sí? Claro que, que es algo muy... Um, muy difícil y muy duro, pero en mi caso personal, cuando alguien trata de hacerme menos, hey, tranquilo! Yo me defiendo, no me voy a pelear con todo el mundo, ¿verdad? Pero trato de defenderme, porque pues, yo valgo lo mismo que todas las personas, y para mí todas las personas son iguales. Con todo respeto para el título que dice, un color de piel diferente, a ver, a ver, a ver, que todos tenemos que tener el mismo color de piel, todos tenemos que tener las mismas orejas, el mismo tamaño, ¿qué? Okay. Cada persona es diferente todos somos diferentes, no podemos ser iguales porque cada persona es diferente de hecho, tú, si tú tienes un gemelo igual tu gemelo no va a ser idéntico a ti o sea yo creo que entre todos debemos entender que somos seres humanos antes que, que ser uh, razas para mí eso de la raza es algo erróneo porque si tú vas con los afroamericanos yo admiro mucho algo de los afroamericanos que ellos son muy unidos cuando pasó lo de esta persona que, que mató a la policía, hubo muchos disturbios en Chicago que no estuvo bien. Eh, cabraron tiendas, robaron muchas cosas. Mucha, mucha gente mala aprovechó eso para, para hacer cosas malas. Pero me gustó que son unidos. Ellos son muy unidos. Se llaman eh, hermano, brother. Si tú vas allá al barrio de ellos, tú ves que son unidos. Otro tipo de razas, entre paréntesis, son unidos. Los latinos aquí en Estados Unidos no somos unidos, son la Siempre nos estamos echando tierra en el trabajo, que este es más trabajador, que este es esto, que esto es el otro. Si nosotros los latinos nos uniéramos en los Estados Unidos, seríamos una fuerza muy grande. Pero desafortunadamente no lo hacemos así. Desafortunadamente siempre estamos criticando a uno, al otro. Ahora, esta muchacha, Katy, se llama, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Tú te acuerdas, sos la de la famosa foto de la soldadera? Eh, de la revolución okay. que es una mujer afroamericana no no no la recuerdo no la recuerdo ok busca y verás la soldadera es una una soldado afroamericana choc, pero la revolución nosotros ¿Eh? los mexicanos somos una les, una mezcla de razas ¿Eh? no somos una raza pura la raza pura son los indígenas ellos son la raza pura nosotros los discriminamos o sea nosotros somos los que estamos mal somos una mezcla de razas yo tengo mi, mi pelo chinito porque pues a lo mejor tengo sangre africana, o no sé qué tipo de sangre, tengo una mezcla de raza, de, de, de sangre de raza, ¿sí? Entonces, nosotros los mexicanos no, no hemos entendido que los españoles son un tipo de raza, nosotros somos un tipo de raza, cuando trajeron los eh, estados africanos fue otra raza, todos somos una mezcla, ¿cómo voy a criticarte a ti? ¿De qué color eres tú? Si a lo mejor yo tengo una parte de tu raza, Entonces, estamos mal porque no sabemos de dónde venimos. Entonces, ¿cómo voy a criticarte yo a ti por el color de tu piel? Solo porque mi color es más claro que el tuyo. Tú eres un ser humano igual que yo. No veo diferencia entre tú y yo. Y sí, bien lo dicen, todo depende de cómo te eduques, cómo esto y cómo lo otro. Los estadounidenses llegaron a este continente, lo conquistaron y masacraron a los indígenas, a los apaches, a los yo, a todos ellos. Ellos son los verdaderos dueños de este país de Estados Unidos. ¿Sí? Hay un video donde un indígena de Estados Unidos estaba en una marcha de estadounidenses criticando a los inmigrantes. Entonces, el, el, el, el un apache, llamémoslo así, les dijo, yo no les pedí que vinieran a mi país y que masacraran a mi gente. Ellos no supieron qué contestar. Porque ellos se están quejando de que nosotros los inmigrantes, yo soy inmigrante, Llegamos a este país y estamos eh, acabando con el trabajo, bla, bla, bla, bla, bla, cuando ellos lo hicieron y masacraron un pueblo. ¿Me ¿Entiendes? Entonces siempre ha habido discriminación, siempre ha habido racismo, ahora, como también ustedes lo dicen, clasismo, pues en el, desafortunadamente en esta, como bien lo dijo la muchacha, en esta generación, a veces nos ofendemos de todo, ¿sí? Tú sabes bien como hoy en México que te dicen el prieto, el moreno y todo eso, y es algo normal que ahora, pues, pues está bien que no, que no pase así, ¿no? Porque también, sí, sí, en cierta parte se oye medio feo que, que hablemos de ese de, tipo de cosas ofensivas. Pero yo lo que quiero decirles a ustedes, ya para finalizar, porque yo sé que hay más gente. Uh, uh, uh, yo vivo en Estados Unidos, hay racismo, pero nunca permitas que alguien te discrimine. No lo permitas. No permitas que alguien te haga sentir menos. Y mucho menos por tu color de piel, porque pues, uh, pues ¿quién decide qué color de piel debemos de tener? ¿no? Cada quien, eh, todos somos diferentes, todos venimos de diferentes lugares y tenemos que ser diferentes. De modo que yo vaya a discriminar a los asiáticos por su cara o por sus ojos, pues sería demasiado tonto, ¿no? Yo creo que las personas racistas o, <coughs> perdón, que discriminan son personas que no son felices con ellos mismos. Personas que, que deben de tener muchos traumas, como quien desafortunadamente, aquí en Estados Unidos, se ve mucho que las personas, eh, uh, por, por el, la facilidad que tienen de agarrar más, hacen muchas matanzas. Y pues, es algo que estaría muy bien, que pudiéramos erradicar, aunque pues deberíamos de empezar en casa, ¿no? Y muchas gracias por el espacio y decirte que te sigo uh, desde ese tiempo y me gusta mucho lo que haces. Y, pues, la verdad, me da mucho gusto estar hablando aquí contigo y que tengas buena noche para ti, buena noche para todos en el chat y para esta muchacha, perdón C se me fue C su nombre? Caterin, sí? Caterin. Caterin. Ella es muy bonita. Ella es muy bonita. Gracias. Y es hermosa, pero no tiene que ver su color de piel, en que sea, ¿cómo es? Porque eh, ella tiene, uh, ¿cómo te digo? Su mirada se ve... En su mirada se ve, en su forma de expresarse, en su alegría, ahí es donde está su hermosura. Lo, lo demás ya es secundario, pero ella es muy bonita, ella es muy hermosa. Bueno, eso es lo que les quería decir a ustedes, que tengan muy buena noche, y lo sigo escuchando en, en tu directo. Ok, gracias. Noches, gracias, gracias. Amable. Para bueno. agregar súper rápido al comentario de, de nuestro amigo sobre los grupos que cometen crímenes y este tipo de cosas, solamente quiero dejar claro porque probablemente tal vez no me di a entender bien, eh, yo pienso que no se puede tapar el sol con un dedo y que al final del día cualquier crimen o cualquier eh, actividad ilegal de alguna manera eh, merece que, que, que se juzgue, ¿ya? Y esto hablando independientemente del grupo que, que, que cometa esa actividad o no, cuando yo comparto acerca de mi experiencia, eh, siendo Nita, ¿verdad? <ríe> o sea, la Nita, ¿verdad? <ríe> nita, siendo no, Nita. No estoy tratando que ustedes interpreten que yo pienso que los que somos así somos los mejores. Yo no lo veo de esa forma, ya. Eh, porque, no sé, siento como que tal vez la gente piensa que yo estoy aquí para decir que las personas de mi comunidad no cometen eh, no sé cosas delictivas o cosas malas entonces eso no es mi punto yo yo el único mensaje que quiero dar aquí al final del día es, eh, al ser humano individual, a cómo se siente cada quien, a cómo se identifica a cada quien, y precisamente como mencionó el amigo, a que no permitan que nadie los haga menos, independientemente del color, la clase, etcétera, que no permitan que nadie los haga menos. Que no puedo ponerme aquí a decir, ay no, los crímenes no los cometen los de mi comunidad, yo no puedo hacer eso, porque la realidad es que actos delictivos cometen todos todas las comunidades y, y, no, no, y tampoco me puedo sentar aquí y decir que sí porque el mayor porcentaje de, de, de, de, de los crímenes están en los afrodescendientes o los indígenas o los blancos, no, creo, creo que sería muy egoísta de mi parte, entonces solamente me gustaría como dejar eso bien claro pues, que no, estoy, no soy la jueza de los afrodescendientes aquí para nada, simplemente estoy compartiendo mi experiencia y tratando de dejar un mensaje positivo. Exactamente, de hecho, tan somos iguales que en todas eh, las comunidades, en todos los pueblos, en todas las razas, en todos los colores, hay precisamente este tipo de, de delincuencia, de actos terribles, o sea, se da en todos los colores. ¿Por qué? Pues porque somos iguales todos, precisamente, somos humanos, eso es Ay, lo que buenas. siempre hemos eh, buscado, bueno, la mayoría es como lo que se busca, que seamos... Eh, señalados como todos iguales, sin embargo, eh, sabemos que ya en, en, en la calle a veces es diferente, ¿no? No hay muchas personas que, que piensen de la misma forma y ese es un, un relajo. Se me fue, y te iba a decir algo más, algo que teníamos por aquí, una, un comentario que se me fue, pero bueno, somos, somos iguales hasta los huesos, dice man Force. Sí, obviamente, ¿no? Ya en los huesos nos damos cuenta que somos exactamente idénticos. O en el color de la sangre. En el color de la sangre, claro. Así la, es. Dice MMG, yo no soy... O sea, blanco, ¿por qué no se escucha...? ¿Por qué todos decimos, es blanco y no hay problema? Porque no ha sufrido, <ríe> Me, me acaba de recordar una reflexión que hizo el boxeador Ali... Que en paz descanse. Vamos a, a terminar con esa reflexión. Solamente hay que contestar esta llamada y terminamos con la reflexión. Ok. ¿Qué te <ríe> Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas. Buenas. Hola, maestro. El maestro Néstor. El maestro Néstor, aquí estoy presente. Quería hablar sobre Ana. ¿Sobre Ana? Sí. ¿Quién es Ana aquí está la bonita, ¿cómo estás brother? ¿qué tal el día de la madre? ya estamos en <risa> junio, me parece <risa> a ver dígame maestro Néstor, ¿qué pasó? Mm, recién acabo de entrar, no sé de qué estaban hablando, me gustaría saber sobre qué estaban hablando para comentar yo también. Estamos hablando de los nitos, si ¿Sí los conoces <risa> ¿Nitos o mitos? No, nitos, con N, los nitos. ¿Qué serían los mitos? ¿Como duendes? Este, no, no, no, no. ¿No los conoces? No he escuchado, no te miento. ¿Como qué son los mitos? Bueno, es que te, no, te, te, tendríamos que empezar la transmisión desde cero. Pues ahorita ves la transmisión, Néstor. No, pero escúchame, eh, te iba a comentar algo. Eh, se están viendo, este eh, no sé si viste el eclipse de, de antes de ayer. Sí, sí lo vimos. ¿Lo viste abajo blanco, en el medio negro, por rojo y arriba negro? La luna. Supongo. Bueno, estuvo súper horrible. Blanco, una parte de la luna abajo al medio, negro, con rojo, desde la banana, y se vio así, y arriba, negro. Eh, comenzaron a salir, no te miento, parecía la luna negra, comenzaron a salir fantasmas, demonios, comenzaron a abrirse portales, y ahorita, no te miento, han salido, no solo ha salido eso, han salido penumbras, ha salido un montón de cosas invisibles, claro, como fantasmas, pero están en todos lados. Se han abierto portales a, a cuevas. A, Tú sabes que los vampiros casi siempre tienen este, como allá, como los egipcios tienen pirámides bajo la tierra, donde tienen cientos de vampiros y todo. Y se han abierto miles de dimensiones. Ok. Y ahorita está bien difícil porque están saliendo vampiros y están mordiendo. Están comiendo gente, lobos, eh, demonios y todo, eh, desde el eclipse. Lo han abierto, el portal lo han abierto con. Bueno, con, con, con magia negra, con un montón de cosas, con, con cosas que se han conseguido. Y han abierto portales, por eso hubo ese eclipse. Ok, ok. ¿Sabes qué? Néstor, eso lo podemos hablar en la siguiente transmisión porque ahorita estábamos hablando de un tema social diferente ok pero solamente para advertir a todos ¿no? que ahorita va a comenzar a pasar cosas o okay, que nos cuidemos de los vampiros no solo de los vampiros demonios y todo hay que cuidarlos y si sí, está ahorita está bien roja la, la situación y hay que cuidarlos de todo. muy bien gracias maestro Néstor pues entonces, en la, en la siguiente transmisión... Con la luz, con la luz. Maestro Néstor con la luz. Maestro Néstor con la luz. Un abrazo, Maestro Néstor, con la luz. Bye. Bye. Qué pena con las visitas. Perdónanos, la visita se va a sentir extraña. No, <risa> no pasa nada. Es, es, una, es un familiar que tenemos aquí ya en la transmisión. Ya muy famoso, conocido y querido, me imagino. Sé que ya todos lo queremos. Esperamos su opinión. Eh, lamentablemente no sabía de qué estábamos hablando, sino su opinión hubiera sido muy interesante, seguramente. Sí. ¡Wow! Entonces, bueno, a ver, terminemos con lo de Mohamed Ali. Bueno, no sé si recuerdan, creo que fue en los 70 que el boxeador Mohamed Ali eh, empezó a reflexionar acerca de las personas nitas y las personas blancas eh, y él comenta que estando un domingo en la iglesia le preguntaba a su mamá por qué el Jesucristo que estaba en la iglesia era blanco y de ojos azules cuando está comprobado que Jesús no era blanco y ni de ojos azules era moreno okay. eh, ¿Y por qué todo lo que hace referencia a lo blanco era neutral o era bueno, pero lo que hace referencia a lo negro era malo? <ríe> por ejemplo, cuando hablan del patito feo, es el patito negro. Cuando se refieren a algo malo, es algo oscuro, es algo negro. Eh, él también se preguntaba por qué eh, los ángeles del cielo, por qué los pintaban blancos, rubios y de ojos azules. Y con esto él termina preguntándole a su mamá, mamá, ¿tú quieres ir al cielo? Y la mamá le dice, claro que yo quiero ir al cielo, eh, nuestros antepasados están en el cielo. Y él decía, no mamá, nuestros ante antepasados no están en el cielo, porque todo lo que está en el cielo, según lo que yo veo en la iglesia, es blanco, es rubio eh, y tienen ojos Azules. Y fue en ese momento cuando Muhammad Ali decide cambiarse de religión. Entonces, a mí me gusta tomar esta, esta, esta reflexión. A qué, ¿A qué religión se cambió? A uh, uh, musulmán. <coughs> se convirtió en musulmán. Y oh. se cambió el nombre. Ah, y se, se cambió a Muhammad Ali. Exacto. Se llama Cansius Klein. Exacto. Entonces, a, a mí me gusta pensar mucho en esto porque yo creo que nosotros estamos en un momento de la historia en donde a la supremacía, eh, a la supremacía que le tocó go gobernar o ganar o estar por encima, eran sobre todo las poblaciones caucásicas, las poblaciones blancas. En el momento en, eh, eh, en donde la, la supremacía quiere controlar, no solamente se trata de tener... Eh, los mejores sistemas o tener el mayor presupuesto o tener al equipo de guerra más grande del mundo, tener una bomba atómica que pueda destruir el mundo y por eso soy primer mundo y soy supremacía sino que este mismo sector de la sociedad también de alguna manera trata a través de los medios de comunicaciones tradicionales lavarle el cerebro a la gente, por ejemplo si te pones a ver una cómica o película de Disney, lo blanco es bueno, lo negro es malo. Eso no es por casualidad. Eso es una manera de controlar y de educar a las sociedades y a las personas. Y de alguna manera, todos los que estamos aquí hoy en día hemos sido educados para pensar que lo negro es malo y lo blanco es bueno. Y eso se traslada también al color de piel de cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver en el día a día, en las conversaciones, en las interacciones con las personas. No se trata solamente de decir, ay, esa persona es de tal color y no me gusta. No. Se trata más allá, se trata mucho más allá de eso. Tenemos que ponernos a pensar qué realmente hay en nuestra mente que nos dice o que hace que nuestra mente identifique que lo negro es malo y que lo blanco es bueno. Entonces, al final del día, lo que tenemos que hacer es romper estos estereotipos y estas cadenas y este tipo de pensamiento desde adentro, desde el hogar. Cuando nuestros, bueno, yo no tengo hijos, pero cuando los pequeños van a la escuela o a las universidades, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñaron? ¿Quién nos conquistaron? Los que nos conquistaron no tenían este color de piel tenían otro color de piel, entonces automáticamente tu cerebro que dice, no, ellos son los poderosos, son los mejores, son lo más grande del universo, porque tenían otro color de piel. Entonces tenemos que empezar desde el hogar, desde la raíz, desde muy adentro, para poder cortar con este tipo de problemas. Otra cosa que se preguntaba Mohamed Ali era, ¿por qué Tarzán era un hombre blanco y era el rey de la selva en África?, donde el hombre es negro. Entonces los voy a dejar a ustedes con esa reflexión y pónganse como a meterle un poquito de cabeza. ¿Por qué nos han inculcado eso desde los medios de comunicación, desde los colegios, desde las escuelas? Todo esto tiene un motivo y una razón y eso se traduce en cómo pensamos hoy en día. Y nada, yo soy Katherine Boyce y me pueden seguir en todas mis redes sociales. Oslac, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder compartir contigo. Sabes que eres mi amigo del alma, te quiero y eres mi primera familia aquí en México. Eso nunca lo voy a olvidar. Pueden seguir a Katherine Boyce ahí como está escrito en la pantalla, arroba Katherine Boyce, J. En, ¿En Instagram? ¿En qué más tienes? ¿TikTok tienes? Instagram. bueno, en, acabo de empezar en TikTok, pero bueno, subo videos a YouTube, también soy YouTuber, y en todas las redes sociales me pueden encontrar así, arroba Voice Pues ahí la tienen, a Catherine, pues gracias por estar esta noche con nosotros, platicando este tema que para muchos es eh, complicado. Tú nos eh, diste una muy buena charla, la reflexión final fue de verdad increíble. Y tiene mucha razón, yo desconocía que Calcius Klein habría dicho ese tipo de cosas y tiene mucha razón, tampoco lo había pensado, eh, porque no, no nunca me había puesto en sus zapatos precisamente, por, por eso jamás a, había pensado eso y tiene, tienen toda la razón. Gracias, Katherine, un abrazo a toda la gente que nos siguió en todas las redes sociales. Debo decirles que abrí mi YouNow nuevamente, pero ¿qué no. creen? Que eh, me lo cerró nuevamente esta persona. <risa> Esta persona nuevamente, mientras estábamos la transmisión, nuevamente movió sus influencias y me tiró este nuevo, esta nueva cuenta de YouNow. Así que yo no tengo ningún problema, eh, el karma se encargará de darle a cada quien lo que se merece. Así que ni modo, gente en YouNow que estábamos tan contentos de que empezó a entrar mucha gente y que estábamos en una nueva cuenta, pues no la, la tiró nuevamente este personaje envidioso, eh, ni modo, ahí el, cada quien tendrá lo que lo que cosecha, se, co, cosechará lo que siembra, ¿verdad? Así es. Muy bien, un abrazo a todos, descansen, buenas noches, mañana nos vemos en todas mis redes sociales y también en la transmisión nocturna, a ver qué sucede, a ver qué hablamos en la transmisión nocturna, yo creo que vamos a contestar los whatsapps que se me han olvidado, gracias Catherine Boyce, y estamos aquí en contacto para ver qué hacemos pronto. Bueno, hasta luego. Bye. Bye. Voy a cerrar uno por uno la transmisión. <risa> si no, cierro uno por uno. Después, primer, primero cierro aquí el principal. Y luego, como tengo los teléfonos acá enfrente. Eh, de pronto me pongo a hacer cosas y está la transmisión. Y no me doy cuenta. Entonces, <risa> primero, Cierro los teléfonos, me doy cuenta que ya no, porque a veces agarro el teléfono y directo al baño, entonces imagínate. Y te lo lleva a transmitirme en sí, el baño. Y me llevo la transmisión al baño, entonces cierro primero los teléfonos y ahora sí cerramos la transmisión. Increíble <risa> tu participación, Katherine, un abrazo. Gracias. Te quiero mucho. Bye. Bye.